en vivo y en directo, buenas noches, saludos a toda la gente que está uniéndose a la transmisión hoy jueves 9 de febrero, ¿Sí ¿marzo? ¿Nueve de marzo, marzo pero... febrero, no, no. 9 de marzo del 2023, saludos a todos, nos da gusto estar con ustedes, buenas noches, Estamos. No prendiste la luz, ah. a ver. nos vemos oscuros, o sea, a ti no te gusta verte prieta, yo ¿Quién dijo no eso? estoy acostumbrado ¿no? a estar a oscuras, Prieto. A ver. Nadie dijo eso. Ahí está. ¿Esa iluminación te gusta? Perfecto. Ah, bueno. Ahora sí. Buenas noches a Roque, a Joy Joy, a Glenda García, a Gossin de Wola, a Imura Batusay, a Roberto Zamora. Bienvenidos, buenas noches. Eh, estamos en un nuevo capítulo de Relatos Oscuros en donde vamos a tener un tema bien interesante, muy um, amplio, porque son cosas extrañas. El día de hoy titulamos este podcast, esta transmisión como lo inaudito, lo inaudito, lo inaudito. Porque nos vamos a guiar con este libro que se, se llama 60 segundos de lo inaudito, inaudito, inaudito. Que, pues hay varias cosas extrañas aquí que las vamos a leer y bueno, para eso está nuestra eh, maestra, es. maestra en literatura y letras greco-latinas. Ella estudió en la Universidad de eh, ja Guadalajara, Jalisco, es eh, egresada de la de los Tecos, de los Tecos de la um, UAG, los Tecos de la UAJ, Universidad uh -huh. Autónoma de Guadalajara. Eh, ella también hizo ¿Estudios un estudios en medicina un, un post no no, de, no, de, no eso de las enfermedades raras es para otro día y entonces vamos a aquí hablar? nada más entonces, del libro bueno entonces hoy soy otra entonces sí, sí, yo sí. pensaba que no no no por no no por no no no no no no no no no vamos no hablar del libro? Ah, bueno, está sí, eso de las enfermedades mañana, no mañana. Mañana, mañana, mañana sí, entonces hoy sí, soy sí, ya ibas a quemar, ya ibas a quemar las cosas chidas que uh -huh, traemos, uh -huh. mañana es. Entonces, ¿hoy, hoy soy qué ya estoy diciendo sí, que bueno. eres una licenciada en letras latinas y, y filosofía, okay. eh, estudiando eh, egresada de la Universidad de Guadalajara y también haciendo un posgrado en lo que fue Verona, Italia en donde conociste diversos diversas historias, ¿verdad? Okay. Sí, sí, sí. De, de, de parte de Europa. Así que por eso está con nosotros. Andrea Ocampo, buenas noches. Gracias. gracias. Buenas noches, buenas noches a todos. que bien, bueno, bien, bueno <risa> volverlos a ver, y bueno, hoy hablar de temas chéveres. Exacto. Como todos los Yo creo que lo acabas de describir muy bien. Temas chéveres. Y esto nos va a abrir la ventana. Esta noche me gustaría que participaran mucho, que interactuaran, porque son temas variados, de todo, ¿eh? Va a ser de todo. No sabemos lo que nos vamos a encontrar en sí, el librito. No, no sabemos. Es inaudito, eh, es desconocido y, pues, todos pueden tener una opinión, una, contarnos una experiencia, platicarnos algo. El número en pantalla estará en este momento... En, es el 52-722-78-57-833. Por si nos hablan fuera de México y si nos hablan desde el interior de la República Mexicana, es el 727 85 y 33 Te pido un favor, se me olvidó. En teléfono rojo, ¿me lo pasas? Ahí está ahí. Bueno, para Pero ver no si. Está no, ya lo viste. Eh, bueno, pues la verdad. No Acá en Guadalajara hace ya calor. hace mucho calor. Sí, aquí también ya oh, está sí, haciendo. Sí, está haciendo mucho calor. Está haciendo calor ya, ¿eh? Sí. Tiene 33, pues lo que dure, no lo que aguante, vamos. ¿no? O sea, pues sí. Ah, Yo voy a mandar saluditos mientras sí, tanto. sí. Saludos a Claudia, saludos a Ángel, a Enrique, a Imura, y, a, ver, a quién más veo por ahí. Dalia no ha entrado todavía. A a Ángel ya saludé. Ya, Ángel, sí. un abrazo. Agost. Creo que el papá ya estaba bien, por ahí vi unas fotos. No sé si. Esperamos que ya esté bien su papá de Daniel Max, esperemos que se encuentre mejor. Y eh, bueno, que que todo lo que sigue que, que, sea bueno, que esté, que esté bien. No voy a poder transmitir ¿No? en, en, tuit, en TikTok porque tengo bien bajita vi. la batería. Siempre se... te lo conecto y no se lo sí, olvida. Bueno, vamos a poner la musiquita y vamos a iniciar este podcast de lo inaudito, porque hay muchas cosas por platicar. Y el día de mañana ya les tenemos un tema. Ya hoy eh, habíamos platicado sobre un tema muy interesante, que al final de esta transmisión les vamos a decir de qué trata, pero hoy vamos a repasar el tema. Libro de lo inaudito, lo inaudito, lo inaudito, lo inaudito, lo inaudito. Sí. Vamos a hacer al azar. Ajá, vamos así, a hacer al azar. Así. Avítate la primera para que a ver veas. Que sale. Para que veas. Haz de al azar. Hay muchas notitas ahí de, la, de cosas inauditas. Vamos a aprender, vamos a conocer y vamos a platicar. A ver, este. La mujer de gran olfato hay quienes reconocen a sus amigos por la forma de caminar otros lo descubren por la forma de contestar el teléfono o por la risa ya que al parecer no hay dos risas iguales en el mundo como hemos constatado dependemos ya sea del ojo o del oído para reconocer a nuestros congéneres aunque no, todo resulta, aunque no todos coma. resulta que helen keller esa gran mujer que padecía de ceguera y era sorda desde muy pequeña solía reconocer a sus amistades por su olor. Oh. Okay. Y es lógico, pues cuando uno de nuestros sentidos se pierde, otro logra desarrollarse de forma absoluta. Uy, me hizo acordar, ¿eso sabes de qué? Un cie uno, una persona ciega era un hombre ciego, pero, pero él, él reconocía eh, las personas era por los sonidos al caminar. De las personas. Ah, ¿sí? pa para mí serían todos iguales, ¿no? Pero él ya sabía, por eh, ejemplo, bueno, pues si se le acercaba un amigo, ya sabía quién era por lo por la cantidad de pasos que daba o la forma Ola de... El sonido. O sea, era una cosa impresionante y, y mira esta señora por el olor. Bueno, sí. Por el olor. Impresionante eso. Eh, no. Por el Fíjate que no, no suelo oler a las personas, no, no es como que note el olor de las personas. Tú, ¿Tú Yo sí me has oído a ti sí te huele, pero yo yo huelo bonito, huelo feo, ¿a qué no. huelo? A mugroso, ¿por qué? A bonito. A bien mugroso. Así que es muy mugroso, ¿no? Me gusta. Es no pero a bien mugroso. No, no sé, o sea, siempre yo creo que las, la, el olor de la pareja siempre gusta, entonces yo, yo no sé si los demás tengan eso, pero a mí me gusta cómo hueles tú. ¿Seas mugroso? No. Yo, me, yo, me, yo me gusta. No, yo no creo que huela bien yo, yo la verdad, porque no uso loción yo no uso loción, no, no uso desodorante. Pero aquí es solo por el perfume, hay olores naturales y a mí me gusta el tuyo. No. Exacto, o sea, yo voy por la vida con mi olor natural, con mi olor natural, la verdad. Eh, y bueno, sí, luego me, me ha pasado que cuando vamos en la calle y pasa una chica, una señora, una mujer, luego llevan unos perfumes súper dulces, ¿no? Así de esos que te marean. Uy, sí, también hay hombres que se echan bastante. Sí. ¿no? O, sea, o sea, porque en el momento en que se lo aplican, creen que no, o sea, ellos mismos no cien, creen o piensan que no lo sienten, pero, uff uh, sí, se siente muchísimo y a veces, uff. Uh, sí, pero... me dice vos, ¿cómo que no usas desodorante, Oxlack? Pasa que aquí donde vivo es frío, entonces no sudo. Y, bueno, si salgo a la calle, si voy a algún lado que es muy pocas veces, pues ahí sí sudo y es cuando me baño. Y cuando me baño, no hacemos transmisión. De, es un, algo que no les había dicho, algo que me lo había ocultado mucho. ¿Para qué dices eso? Cuando no hagas transmisión, van a pensar que no te va... Pues, pues claro, es la verdad. Yo cuando no hago transmisiones porque me bañé. ¿Y por qué? Porque cuando me baño, como que me da sueño, estoy todo apachurrado, como que quiero estar acostado nada más. Entonces, si se dan cuenta, es una vez a la semana que me baño, y eh, Sí, uno, una verdad a la semana <risa> Andrea, No digas eso Andrea, no, le gusta. no digas eso como, ¿cómo, ¿Cómo, vas a ceboso? Tus, ¿Cómo vas a contar tus privacidades a millones de personas? Ay, no importa, no importa, yo soy natural Así natural, no tengo que fingir nada Si me quieren, bien, si no me quieren, pues también, ni modo Con que tú me quieras es suficiente Sí, yo te quiero como pues claro. sea, así. Mira, dice... Oh, pero tu olor natural no. me gusta. O sea, tu, o sea, no eres mugroso, no hueles, o sea, horrible, no. O sea, tu olor natural es rico. Nah, no creo. Sí, a mí me gusta. A lo mejor suelto feromonas, ¿no? <risa> ¿Sí son feromonas o cómo se llaman? Sí, así se llaman. Sí. Ok, ¿eso no es de mujeres, feromonas? No sé. Pero y los, y los, hombres, los, los hombres soltarán meromonas o maromonas. No. ¿No? Creo que para los dos es igual. Bueno, eh, dice Oxlack, ¿sabías que si tienes a una presencia maligna molestándote, puedes invocar a otra de rango superior para que lo apacigüe? ¿No? Enrique Díaz Fajardo, nunca había escuchado eso, de que si tengo un fantasma, un demonio, algo cerca, que invoque a un demonio más fuerte, o sea, no se me hubiera ocurrido. ¿De dónde sacaste eso? ¿Con qué explorador paranormal lo viste? Popus, Pocus, Dominicus, Noster, Padre Noster, ¿verdad? Dice Yoyita Montalo, a mí me gusta cómo huele mi esposo. Sí, es que, es que hay mujeres que les gusta, o sea, es que hay hombres que no huelen mal, así, así, así, así no se bañen, no huelen ¿Mira, mal. O sea, no. Mire, lo que dice Enrique. Yo huelo a, a bebé, ¿cierto, mamá? Sí, tú hueles sí, a bebé. <risas> Enrique dice: ha de oler a taco. Y pues le gusta a Andrea el olor a tacos. No, no, no. no, no, no. Si a tacos. No, son, son olores de, de, de, de, o sea, eh, naturales que no son feos, pero no, no, no son ricos. O sea, no. Sí, rico. sí, sí. No creo que los olores naturales sean ricos, porque si sí hemos de oler a humano, ¿no? A, pues sí. a cristiano, o sea, a sudor. No, hueles rico, no hueles rico. Bueno, vamos a pasar a un siguiente eh, dato inaudito, ese dato interesante de la gente que, pues, pierde un sentido, gana mucho más en los otros sentidos, entonces en este caso esa mujer reconocía a las personas por cómo olían. La verdad, a mí, aparte siempre estoy constipado, o sea, la verdad, tengo un problema en la nariz, eh, y no huelo mucho, Así que, no, yo si sí, me volvería ciego, ya la, el olor o el olfato no creo que me ayude mucho. Uy no, como hay gente que por la calle va y nos, ya sabe uno que no se baña en meses. Bueno, sí, afortunadamente Uf. creo que yo no pesto, o sea, porque no. sí, sí, he, sí he olido y, a personas y son, y son, que apestan. Y son personas que no son, vie, no son viejos, no son personas así, o sea, que uno dice que sea un señor ya grande, que no se pueda bañar seguido, que sean... Personas sí, pero son jóvenes. pues o sea, son, ¿Sabes qué? Son personas como de 20, 20 y tantos años y, y son hombres que uno dice, y Pasan y uno dice, nos Ya se dan cuenta que no se bañó. Ya sabes que la gente que hace ejercicio, los hombres que hacen ejercicio para estar musculosos y que consumen proteínas, esos son los que apestan bien cabrón. Mm. O sea, van al baño... O andan sudando y apestan a madres. Yo creo que aquí Elena, que sabe de nutrición y sabe de ese tipo de cosas, debe saber si es verdad por qué apestan las personas que consumen proteínas en el gimnasio para volverse mamados. O sea, imagínense bien mamados, pero apestando bien cabrón. Entonces su, su, su cuerpo emana, entonces... Ajá. Como que saca lo pues, de la sí, proteína, sí, como yo, eso. Yo creo que sí, porque sí. sí, sí Dice sí, Karina sí. Nava. Se dice que después de los 35 años se empieza a oler a viejo. No creo que después de los 35, ¿no? tampoco así, pero sí creo que por ahí, que a partir de los 50, 60, yo creo. 35 no creo. <risa> yo creo que Pedro Antonio hace ejercicio, porque dice: el que Oxlack no haga ejercicio, por eso no apesta el señorito. Yo creo que él hace ejercicio. ¿Y tú cómo los has oído? No, él, él, él así haga o no haga ejercicio, porque yo lo he visto en las dos facetas, no. Siempre me huele rico, no sé, pero siempre me huele bien, o sea, pero hay hombres que, que así se bañan seguido, no sé, o sea, es, es el humor de, hecho, de las personas, no sé. De hecho, por eso se bañan seguido, ¿no? Porque andan a apestar a patas, sí, sudor, o... Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí yo sí. creo que eso va dentro de uh -huh. cada uno, o sea, el, no sé. El famoso olor a pacuso, <risa> no, es el olor a pazuco, patas, sudor y vamos a ver otra... De las historias calar, en, el, en el camión, en el camión, sí hay muchos olores. Eh, ahorita que me acuerdo, sí, sí he olido por ahí a gente en el camión. <risa> dice: Los adultos mayores huelen a medicamento. Dice Elena: Sí, mi abuelita, como, mi abuelita, sí, sí, eso, ¿sabes? sí, a medicamento. Mi abuelita, sí, era muy limpia y todo eso, pero eh, llegó un punto en que sí consumía mucho medicamento. Y, y ya olía a medicamentos, por Porque yo creo que era por, por tanto, tanto, ¿sí? tanto que consumía. Sí. Ya, yo le iba a dar un beso y olía a sus medicamentos. Yo decía, Dios mío, pero... Y sí, yo creo que lo que uno se come, todo o sea, eso. ¿tú no crees que por la Coca-Cola, ya, o sea, si me esté pudriendo por dentro o algo si así? Hay... Ay, mamá, pues si te estuvieras pudriendo, pues no me olerías, <risa> no, no me olerías rico. O sea, pues, pues, mamá, No, no, no. no. Ok, <risa> si tomas complejo B, hueles fuerte, si, si tomas complejo sí, B. luego que las vitaminas, todo eso, Andale, ayuda sólame. como que a, sí, o sea, eso sí, eso va como dentro de cada persona, yo creo. Exacto. Dice Coyote, insólito, enterarte que Oxlack no se baña y así lo quieren, sí, sí, sí, sí. es insólito. Pero es que e no me inaugura. huele mal, o sea, me atrae su olor natural. Yo creo, que eso es, yo creo que hay muchas parejas así, yo me imagino. Dice, el cuarto de mis abuelos olía a pomada. Sí, también, ¿verdad? Porque Los se, abuelitos se, se mm. untan mucho muchas pomadas. Las, en las manos. La se en las manos. las manos. Sí. Las vitaminas, vas al baño y huele mucho. Uh -huh. sí. Yo me imagino que sí. sí. Uy. Uy, bueno, sí, huele sí. a antibióticos. Eh, muy bien, vamos a ver otro de esos... Eh, datos inauditos en el libro. Yo, yo, ah, pues, perdona que a ver, te interrumpa, pero hubo una vez que yo, eh, yo no sé, yo no sé qué pasó. Un día estaba esperando yo el transporte y resulta que al lado mío había un chico que olía horrible y era en la mañana, o sea, uh -huh. que sí, se supone que salen bañados y todo eso. Uh -huh. Y el chico se veía bañado, limpio y todo, pero olía a ajo, ajo, ajo. Y yo le, yo no sé a quién fue que le pregunté, me dicen, me dijeron que las hay personas que consumen mucho ajo porque el ajo tiene eh, cuestiones curativas. Sí, bueno, así? sí, sí, ayuda con infecciones, me parece y sí, cosas de esas. Uf, pero es hablaba. Amigos. Ah, pero su boca, su, su boca. A, hablaba, no, él emanaba ese olor, o sea, hablaba y salía el olor, o sea, era Impresionante. Bueno, ahorita que me acuerdo de los olores, este también hay gente pues, que le, le huele muy feo la boca, pero eso es por una enfermedad. Alitosis, el estómago, creo. Alitosis se llama, creo. Uh -huh. El estómago, bueno, son muchos factores. Sí, gastritis, todo eso uh -huh. eh, hace que, que huela muy feo. Y, y pues hay que, hay que cuidarse, porque si sí de pronto. ¿Los olores feos yo creo que tienen que ver con algo malo a lo mejor? Sí, yo creo que sí. Y bueno, antes de que pasemos a otra historia, me acordé de una en donde... Eh, un No me sé bien la historia, tendría que buscarla y, y contárselas, pero se trata de un hombre, un militar, que estando en África, murió en esas batallas que se hacían con, con los Zulus, en esas batallas coloniales murió, y su madre... Eh, su madre lo extrañaba mucho, quería saber dónde se encontraba, no podía descansar, su madre pues era de Europa, entonces eh, él era francés o eran franceses, estando en, en África, y entonces su madre quiere ir en su búsqueda hacer una expedición por el África para encontrar el cuerpo de su hijo y estuvo por algunos días sin resultados pero una mañana que despertó en el campamento olió a um, lavanda comenzó a oler a lavanda y la lavanda era como el perfume que usaba su hijo entonces despertó con ese olor y, y se despertó un instinto en ella que comenzó a seguir el, el olor y le pidió a los nativos y a quien la acompañaba que fueran con ella y fueron eh, siguiendo el olor hasta donde encontraron el cuerpo de, de su hijo. ¿En serio? Ajá, entonces este es como un fenómeno paranormal que tiene que ver con, con el olor. Los fantasmas también se supone pueden hacerse presentes con, con un olor, como los demonios que dicen que cuando huele muy feo es porque hay fantasmas Ay, o hay demonios, sí. en este caso el espíritu de, del hijo de esta señora pues la, la guió con su olor hasta encontrar dónde estaba enterrado, hasta dónde estaba en su cadáver, eso ocurrió en África. Ay. Bueno. Entonces, eh, esa es una buena historia, ¿no? Uh -huh. Una historia fantasmagórica, pero que no tiene que ver con lo aterrador, sino con mensaje del más allá a través de los olores, a través del de olfato. Muy bien. Sí, así sucede, ¿no? Bueno, ¿tú buscas una o uh -huh. yo busco otra? Yo busco una. Bueno, vale. Vamos a buscar, vamos a buscar así al azar y dice... Mira, salió otro de olfato. ¿Quieres que...? Sí, sí, sí, cuéntale. Dice, aparte de poseer un genio indiscutible para la música, Mozart tenía muy buen sentido del humor, tanto que le valió las risas de sus allegados y colegas. Es bien conocido que la nariz de Mozart era digna del mismísimo Cyrano de Bergerac, es decir, que tenía una narizota. Sí. Yo no sabía que tenía una narizota. Y el músico acostumbraba a hacer bromas de su defecto abiertamente. Solía decir en algunas reuniones, no es que esté en Arigón, no, lo que pasa es que tengo la cara muy atrás. En 1785, Mozart compuso un pasaje musical y le llevó la partitura a Haydn que la ejecutara. En cierto fragmento, Haydn, con las dos manos ocupadas sobre el teclado, exclamó, definitivamente es imposible, no hay forma de tocar esa nota restante. Mozart se acercó y tocó esa nota con la nariz. Ah, ya, ya entendí. Es que Mozart le dejó una partitura a, a otra persona, en donde pues como estás tocando, ¿es ¿sí que tocaba el piano? Sí. To tocaba sí. el piano, y al final de la, de la nota de la música, de la partitura, había una nota donde ocupaban las dos manos y le, so le faltaba una tecla. Por eso él menciona que era imposible que no podía tocar esa última nota y que entonces Mozart se acerca, toca esa nota y la tecla que faltaba la tocó con la nariz. ¿Será posible? Pues aquí dice esa madre, ¿Será posible. <risa> aquí dice esa, madre. no sabía bueno. que estaba Narizón Mozart, no sabía, Mozart no era el que estaba sé, pero... el que estaba sordo, ¿quién era? Beethoven era el que estaba sordo. Beethoven era el que estaba sordo. Un tiempo después y se puso sordo su, su Y Mozart Mozart tenía algo extraño, ¿no? Mozart creo que tenía síndrome de Asperger. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver otra. Por eso se llamó aquí Olfato Musical, porque tocó la nota con la nariz. Qué extraño, ¿no? ¿Será posible tocar una nota con la nariz? Pues sí. Bueno, a ver. Aquí salió otra. Dice. Mmm, mmm, a ver, uno, uno bien interesante. A ver. Uh -huh. eh, pues no veo aquí. Bueno, voy a contar este. Dice: el más sublime de los conciertos. El mundialmente famoso pianista Arthur Rubinstein hace poco comenzó su carrera musical en Varsovia hacia 1898 a la edad de 9 años, continuó sus estudios en la ciudad de Berlín al cumplir los 16 y posteriormente emigró a Estados Unidos, país en el que se estableció con éxito a la temprana edad de 20 años. Con el correr del tiempo, Rubinstein se convirtió en un concertista de renombre. La crítica mundial lo consideró uno de los máximos intérpretes de la obra, de las obras de Chopin. Incluso se le conoció el honor de pertenecer a la Academia Francesa de Bellas Artes. Sin embargo, en opinión de los grandes conocedores, el más sublime de los conciertos ofrecidos por Rubinstein no tuvo lugar sino hasta que ejecutó su célebre recital. Hasta Bueno, pero este no, estuvo como aburrido este a la edad de 89 años, dice, el más sublime de los conciertos. A, a ver, ver, yo cuento otro más interesante, porque okay. ese sí estaba como muy aburrido. Dice, ritos y hechizos fatídicos. Aunque parezca un tanto obsoleto para muchos, los ritos y danzas para invocar a los espíritus y solicitarles ciertos favores continúan siendo todavía en este siglo una práctica común. En 1956, varias mujeres aborígenes de las selvas australianas iniciaron un rito de muerte. Pedían la de un nativo llamado Lian Gulumu, el cual había decidido emigrar a Amgen, Holanda, hacia tierras más hospitalarias y productivas. Las mujeres, entre ellas la suegra de Gulumu, comenzaron a realizar el llamado Canto Negro. Algunos días más tarde, Gulumu comenzó a sentirse mal y pidió a un sacerdote que orara por él. No podía comer ni beber, su garganta se había cerrado sin causa aparente, como lo demostraron los rayos X que le fueron tomados. Cuando los cánticos cesaron, los dos días después, Gulumu pudo al fin recobrar de su extraño peligro y padecimiento. Recobrarse de su extraño o, o, padecimiento. O sea, sí. o sea, como que él... o sea sí, ¿qué entendiste de la lectura? Que le hicieron algo al gurú <risa> y con sus cantos se le quitó, era como un, ah, tenía como un hechizo. Ya, o sea que sí, lo, lo habíamos hablado en, otros, en otras transmisiones sobre que el, la música, las ondas sonoras... Como que se sanó el tipo con eso. Exacto, se puede sanar con música sí. o se puede uno eh, afectar con cierta música, con ciertos sonidos... Y habíamos, habíamos hablado también otra vez de los mantras, que los mantras eran como este tipo de, de... Son sonidos muy profundos, muy fuertes, que hacen a uno que pueda meditar o que pueda estar en un, en una, en un estado mental diferente. Sí. Entonces, sí, había un capítulo que quería también hacer sobre curaciones... Y donde dentro de las curaciones, pues, podría ser la, la curación auditiva. Mm. ¿Tú nunca, nunca has hecho alguna actividad así como para sanación curativa de, con los sonidos? No. O algún... Pero si hay gente que lo hace, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que lo más... Por ejemplo, lo que hace Yadira es... Eh... Ah, ándale, ándale, por ejemplo, lo que pues hace Yadira es así como, como de sanación, ¿no? Y cosas así. Sí, exactamente lo que dice Yadjira, lo que hace con esos sonidos, o lo que hacen los sonidos eh, de, las, de las tribus de las de las este sí son tribus las del norte Norteamérica, ¿no? Los indios, los indios, los indios navajos, los indios pieles roja, los mm -hmm. Sioux. Esos sí son de África, perdón. Bueno, ese tipo de rituales y de sonidos con tambores y de cánticos, por ejemplo, hay, un, hay una música que me gusta mucho que era de un grupo que se llama... ¿Era? ¿O, o Enigma? ¿cómo se ah, era? sí, son... Son. A mí me gustaba una que se llamaba... Nueva Era. Algo así. ¿Enigma? ¿Sí, ¿Sí se llama Enigma? Sí, ¿Era? Sí. ¿Algo así? Había uno que, que tocaba como con cánticos de nativos americanos sí. y sonaba increíble. Sí, sí, sí, sí. Cuáles son. Y también fíjate que la música esta de, de los góticos, yo no escucho, yo no escucho esa, esa música. Me gusta, la he escuchado un momento, pero no es que. gregorianos. Lo pongo. Yo, yo qué, yo en piratón, creo que. un digo? piratón. ¿Cantos gregorianos, sí. Y lo, había música gótica que también se escuchaba padre, pero es como para escuchar un ratito, un grúa? día. Sí, hay unos que no. La cremosa que cuando eran mis tiempos la cremosa ¿tú? tú. eras...? suavecitas, um, suavecitas a música, ¿no? Tú eras no, dark, ¿no? Tú no. eras dark allá en Colombia, eras no, no, gótica. No sé. ¿tú ¿Por qué crees que eso? No, ¿No eras gótica, es no. que si tienes como, si te pusiéramos gótica, ahora en, en. Pues si me vistiera así sí parecería así, pero no, no soy. No. Ahora en Halloween te ponemos gótica y te vas a ver, pero si, sí, si sí bien gótica. No. Bueno, vamos a ver, acá tenemos más, más, más historias. Y ah, yo tenía una muy buena, pero bueno, cuenta tú y ya te ya cuento yo otra. Dice, eso les pasó por obedientes. Un ejército egipcio comandado por Ptolomeo I tomó la ciudad de Jerusalén en una guerra incruenta en el año 320 a.C. Ptolomeo había escuchado comentarios sobre la heroica defensa del pueblo judío en contra de los también invasores Senequeri y Nabucondosor, quienes tuvieron que emprender la retirada, es decir, los judíos habían logrado vencer a los Senequerib y al ejército de Nabucondosor. Pero Ptolomeo fue más astuto, pues llegó a la Ciudad Santa un sábado, día de guarda en toda la religión, en toda la región, durante el cual todo tipo de trabajo está prohibido. Así que los egipcios tomaron Jerusalén sin derramar una sola gota de sangre. Mira, su... mm -hmm. O sea, Ptolomeo dice... Ah, pues les caemos el sábado, que el sábado sabemos que el sabat para los judíos es de no trabajar, eh, de no hacer actividad y dedicarle, no sé cómo sea ciencia si se cierta esto del Sabbat, pero dedicarle pues en oración me parece el día a Dios. Entonces Ptolomeo con su ejército, los egipcios llegaron un sábado para que no hubiera nadie que defendiera la ciudad y así la tomaron. Qué fácil, ¿no? Dice, pues, por, se, pues se lee fácil. Pero... Por eso dice aquí, eso les pasó por obedientes. Uy, está... Mira, no, no, es que no, no voy a hablar mal de... No, no, tengo que hablar mal. Yo creo en Dios. Y... No. <risa> es que digo, Dios es el pueblo, es Dios, es... O los judíos son el pueblo de Dios. Entonces, uh -huh. pues ellos son muy obedientes, son muy religiosos y aman a Dios. Y entonces, ¿por qué Dios no, en este caso, no los defendió? ¿No? ¿O por qué Dios permitió que los egipcios llegaran y los invadieran? Uh -huh. Pero, pues, como pasan muchas otras cosas, esas son cuestiones de Dios que no podemos entender. Me sí, parece no. que. Que mejor no entro en ese terreno, sí, porque no. yo, yo creo mucho en Dios, mucho, mucho. Sí. llamaron. Dice SH, ¿nunca escuchaste sobre sonidos que te hagan alucinar o como la película de perfume que el asesino crea un perfume con la esencia de las mujeres? Ah, sonidos ah, sí. que te hagan alucinar. Sí, sí, sí. SH, sonidos que te hagan Saludos, alucinar. SH. Déjame eh, darle la bienvenida a nuestro amigo que nos ha llamado por teléfono. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. Soy, soy Caos. Caos magia. ¿Quién? Soy Caos magia, ¿me oyes? Ah, caos, terror y magia. <risa> Oye, eh, nada más para he eh, estado viendo en los en, en estos últimos podcasts que como que te, te tienes ahí un po poco de confusión con esto de Dios. ¿Y por qué es eh, tan sádico a veces, a, hablando del Dios de la Biblia? A, bueno, a lo, que, a lo que yo he estudiado y a lo que yo he leído eh, de ocultismo y, y, por ejemplo, los escritos del de gnosticismo, Madame Blavatsky, todo esto. Ellos, ellos eh, el gnosticismo te menciona que el Dios de la Biblia es el demiurgo. O sea, es como un Dios usurpador de, de la suprema personalidad de Dios. La suprema personalidad de Dios siendo el ser absoluto, ¿no? El único. Y el de miurgo, el que, el que el Dios de la Biblia, ese Dios que, que, que eh, hace creer a un hombre que si mata a su hijo, eh, no no o no no, no la Biblia, no, no sé muy bien la historia, y el que lo último le dice, ah, no, no, no, era cura mi compa, no, no lo mates, estaba jugando contigo. Ese Dios sádico o que... Porque en Sodoma y Gomorra hacen cochinero y medio, los, los aniquila y que manda pestes y todo esto. Este dios es el demiurgo, es un dios um, eh, usurpador de, de, de la suprema personalidad de Dios. Y quería aclarar eso nada más a lo que yo, pues lo que yo he leído un poco ahí, ¿no? ¿Y dónde, dónde supiste eso? ¿Dónde se dice eso? ¿Dónde se explica eso? Ah, bueno, en el, en el, esas, esas bases son las bases del, del gnosticismo. Eh, también si, si estudias el ocultismo, ahí, ahí te lo explica. O sea, si Madame, madame, la... madame Blavatsky fue la que eh, inició con el ocultismo. Espiritismo. Eh, no, no, no, no, ¿Es Madame Blavatsky, ella, ella inició con el, um, la Sociedad Teosófica. La, uh, ok, ok, ok. Entonces, dices que... La Sociedad Teosófica fue, fue fundada por Madame Blavatsky. Ella, ella escribió, por ejemplo... Eh, Isis Sin Velo eh, tiene, tiene muchos libros muy interesantes, pero Isis Sin más, velo, por los, ejemplo, es uno de los, de los arreglos, más, de los en más leídos. Entonces dices que el Demogorgón es el que se hace pasar por Dios, pero ¿Dios cómo permite Ten, eso? De mi Urgo, es. Ajá. Sí, de mi, Urgo, de mi Urgo. ¿De Dios? No, lo digo, no lo digo yo, no lo, lo dice el Gnosticismo, lo dice el Ocultismo, lo dice tal vez la Cábala, mmm, varios varios. varios, varios eh, varias okay, ramas okay. pues, de, de todo este asunto. Ok, de pero, okay pero entonces este demogorgón sí podría ser también como un ser divino, ¿no? Como un dios también o algo ah, así. Ah, no, no, claro, claro, no, eso, claro, es un ser poderoso, por eso, por eso está usurpando, o sea, el, el, el, pues la posición de dios, ¿no? Según todo esto de, de la Biblia y de todo esto que estamos hablando, ¿no? Eh, claro que si nos escucha alguien que, que, que no está pegado a estos temas, Gracias, a este vato que está diciendo, ¿no? Pero okay. sí, según, según el, el, el, el gnosticismo, que viene desde los egipcios, desde hace, muy, muy, muy, hace mucho tiempo, eh, mucho tiempo atrás, también las sociedades secretas como los masones, Rosa Cruces, okay. bla, bla, bla, bla, eh, okay. la Golden Dawn, todos ellos te, te mencionan este gnostic, eh, estas, estas historias. Ok, ok. Déjame, este déjame, déjame entender bien. Porque si ese demogorgón es como un dios, debe de haber como otros dioses. O sea, no es solamente un dios, hay varios dioses. Ah, es que eh, ahí está la confusión. Hay una suprema personalidad de Dios. Uh -huh. el, el supremo, uno solo. Eh, eh, a, a, ese, ese uno. Pero hay, así como el gobierno, este, el presidente, ¿verdad? Ok, el presidente tiene sus, sus funciones, está en lo más alto de la pirámide de un país. Bueno, pero... Abajo de él, tiene sus, sus brazos, que, que sus, sus encargados de, de otras áreas que hacen lo ejecutivo, ¿no? Es, es más o menos igual, está la suprema personalidad de Dios, que está en su en su, pues en su su pues morada, pero en, en, todo, en todo este universo material hay otras fuerzas que son encargadas de controlar tales y cuales funciones en el universo. Oye, que, oye tú por pues, qué... Pues que son los semidioses que conocemos de la mitología griega, de la mitología tal y tal y tal. Se okay. habla de semidioses. Ah, bueno, esos semidioses sí son dioses, claro, entonces, pero no son la suprema personalidad de Dios. Entonces Jesús, son extensiones de Entonces Jesús, por ejemplo, que, que sí si es el hijo de Dios, sí es o también era un Gorgón. Bueno, sí, sí, sí, no, no, no. Sí, si me preguntas a mí en lo personal, yo te digo que Jesús es una historia, eh, eh, ¿cómo se dice esta um, eh, arquetípica es una historia simbólica llena de arquetipos, por ejemplo 12 apóstoles eh, 12, 12 meses del año eh, Dios el tercero es Jesús el, el tercero es Jesús, el tercero es el sol el viaje del sol por los 12, por los 12 meses del año el viaje de Jesús por sus do, eh, descubriendo a sus 12 discípulos juntas. ¿me explico? es una historia simbólica, es una historia arquetípica ¿Qué, qué significa que eso no lo hace eh, el que sea una historia arquetípica ¿Qué es no ar le quita poder a Jesús qué es, es una ar historia arquetípica arquetipo arquetipo qué es arquetipo es una simbología que hace que con la que funciona el mundo por ejemplo algo que hacemos todos los humanos no sé lo, lo más lo más simple no sé ir al baño todo, eh, todo, eh, todo eso es, es algo que todos hacemos es un ejemplo no y eso se vuelve un arquetipo eh, son son, simbo, son simbología eh, que universal con la cual el ser humano funciona para para adaptarse a su a su entorno es algo que, que es que es que se, eh, lo hacemos tan común tan común tan común que se vuelve pues algo pues algo simbólico o sea no sé por ejemplo ir a misa eh, los domingos eso ya es un una simbología, si dices, ¿qué vas a hacer el domingo? Ah, pues voy, ir, pues voy a misa, eso ya se vuelve como algo simbólico, algo, es un, se vuelve un arquetipo. Jesús, por ejemplo, el, el Salvador, Jesús es el arquetipo del Salvador, o sea, de aquel que viene, se sacrifica por, su, por sus amigos, y, y, y, y eso ya es el, es el, es el, es el, es el arquetipo, del, Jesús es el arquetipo del Salvador. Eso es más o menos un arquetipo, una simbología universal, que todos, aunque vivas en China, todo se, se ajusta, ¿eh? todas las, las personas se ajustan a esa simbología universal que, que todos los humanos tienen que, que vivir con eso. ¿Me explico? Okay. Más o menos. Entonces, por eso dices que ese Dios del Antiguo Testamento era sádico, porque era un demogorgón. Exactamente, exactamente. es por eso que el Dios de la Biblia es un Dios sádico, que, que castiga, que manda pestes, que aniquila. Eso es, eso es exactamente, es por eso. Oh, y que hizo a su, a su... y por eso, y por eso, es, por eso es, el de, es lo del satanismo por eso son muchos que dicen bueno, porque por qué estos satanistas adoran al diablo? bueno porque ellos saben que el dios de la biblia no es el dios verdadero y satanás, para algunos satanistas, bueno, hay dos tipos de satanismo aquel que ven al diablo como una persona, una personalidad eh, real como la tuya y la mía y aquellos que ven a satanás como, como una simbología, como un arquetipo del, del adversario. Entonces, si un satanista, cual sea su, su, su lado, ve a la iglesia católica, por ejemplo, como, como lo que es, como un, un, una, una usurpación, entonces, ¿qué van a hacer? Van a adoptar el arquetipo del, del adversario, o sea, el arquetipo de Satanás. Es por eso que sabía oye, ¿pero por qué eres satanista? Si el, si el diablo es malo. Bueno, porque el satanista entiende que eso es un arquetipo de, de, de, de la rebeldía de, de, de, de, de la rebelión hacia el de Timiburgo, hacia aquel que está usurpando el, el, la, la posición de dios oye ¿eh, entonces satanás es bueno eh, bueno o malo es, es subjetivo o sea mm, entonces, de, es, depende o sea eso ya es, depende de del cristal con que se mira, ¿no? Ah, y que, eh, por eh, ejemplo, El corazón el, te lo explico, en la Biblia, El te lo explico, en la Biblia dice, eh, hay de aquel que diga lo bueno malo, y a lo malo bueno, esas palabras, eh, ¿qué sientes cuando las escuchas? Mira, la, la, la Biblia, no, yo fui legionario de Cristo, sí conozco la Biblia, desde, estuve en el seminario menor, pero, eh, la Biblia está hecha de una manera, a mí nunca jamás, ni de niño, ni, ni, ni en el seminario, ni nada de eso, nunca me, me gustó la Biblia. ¿Por qué? Porque no te explica las cosas sólidamente, eh, con, con, con fundamentos, con matemáticas, uno más uno es dos, no hagas esto, no, no todos todo son parábolas, son, son a ver cómo lo interpretas, por eso es que hay tantas iglesias cristianas, por eso hay que hay tantas sectas cristianas, porque cada uno interpreta la, la, la, los versículos o como se llaman, a como lo entiende. ¿Por qué? Porque la Biblia está hecha para que no se entienda. Por eso, por eso, tantas frases así bien raras que, ¡ay, chica! Dímelo bien, ¿qué quieres decir? Entonces, ¿Qué, qué, la, qué, qué, entonces, ¿la Biblia es un libro malo? No, no, no, no, no, jamás he dicho eso. La Biblia ha ayudado a mucha gente. Eh, y hasta ya has sacado mucha gente de, de, de, pues de sus problemas y mucha gente se aferra a ella está excelente, todas las religiones si últimamente hablan de Dios, está perfecto la cosa aquí es que ya estamos analizando más profundamente entonces, eh, no es que yo diga que la Biblia es mala la Biblia simplemente está hecha para que la gente no conozca la, la verdad sino que la, entienda las cosas a como pues a como a como uno lo comprende por qué porque así está hecha la Biblia escrita en parábolas en en, en, en subjetividades no es concreta a ver eh, eh, no peques, porque si pecas bla bla no no no es parábolas y, y la parábola del, del buen pastor y la, no no no dilo bien pues dilo dilo concreto okay. eso simplemente igual está hecha para confundir a las masas ¿Por qué para confundir a las masas? Porque ¿quién es el, el autor de la Biblia últimamente? La Iglesia Católica, que ha hecho a la Iglesia Católica durante siglos controlar a las masas. Entonces la Biblia está hecha para controlar a las masas. ¿Hay alguna este, Biblia satánica, por ejemplo? Pues sí, está la de Anton Lavey. Eh, si quieres ver a los Grimorios, por ejemplo, como Biblias satánicas, estos. Libros que te hablan, pues, de, de, de, de, de, de, de cómo hacer actos de magia. O sea, o, por, por, ejemplo, o, o, por ejemplo, ¿estas Biblias satánicas sí están escritas eh, para que el hombre entienda? Claro, claro, el conocimiento. Eh, ¿Quién es Lucifer? Lucifer es el, es el portador de la luz. Eso es Lucifer, es el portador de la luz qué hizo qué hizo la serpiente eh, cuando Eva y Adán supuestamente en esta historia arquetípica eh, le, les dio conocimiento le, que porque y, y les dio conocimiento que Dios no no les había otorgado les dijo Dios no coman de ese árbol porque si coman de ese árbol se me van a la chingada qué hizo qué hizo la qué hizo la, la serpiente oye come de ese árbol porque te vas a iluminar cabrón vas a vas a, vas a ver vas a pasar adquirir conocimiento, Lucifer es el portador de la luz. Ok. Pero la iglesia te lo, te, la iglesia te lo tergiversa, y te dice que es Satanás, y que, y que el malvado, y que y tu enemigo, entonces, es todo subjetivo, pues. Okay. Depende de qué, de qué lado lo veas. Ok, por ejemplo, una frase que se te haya quedado de la Biblia satánica o de estos libros satánicos, que, como mencionas, si sí son, sí son entendibles, por ejemplo... Mira, la otra vez me preguntaste, la otra vez que te hablé, que sí que me había quedado una frase que te dijera yo del hinduismo. Ya me, no, me sal, no, me, no, no me estoy saliendo del tema, fíjate, porque mmm, yo que hace mucho estudio el hinduismo, los libros sagrados, Vedas, um, el Simas Bhagavatam, bla, bla, bla, bla. bla eh, y ahora que más recientemente que he estudiado todo esto de, de, de pues sí, ocultismo, yo le llamo ocultismo, no satanismo. Desde, me he dado cuenta que el ocultismo y los, y, y los, los la, la filosofía o la ciencia hinduista no están peleadas, o se mencionan el, bueno, el, no, no, los hindúes no mencionan el satanismo, el satanismo o el ocultismo, perdón eh, sí toma muchas cosas de, del hinduismo, entonces te voy a decir te voy a responder la otra pregunta que no te respondí que, que me hiciste hace días hermanas que, que una frase que me quede del hinduismo bueno, pues, um, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Rama. Que es un mantra que, que estás hablando precisamente de mantras también. Entonces, esa es la frase que me queda de, de todos estos asuntos. ¿Y ese mantra para qué se hace? ¿Para qué se dice? Ese mantra es, um, es, el, es, el, es, el, um, es el nombre de la suprema personalidad de Dios. ¿qué estás haciendo al, al cantar ese mantra? Bueno, pues estás um, pidiéndole a la suprema personalidad de Dios, pues que, que, se, manifieste, que se manifieste en tu vida. Entonces, ah. A ver, repítelo para que nos lo aprendamos. Sí, claro. Pues, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Arirama, Arirama, uh -huh. Rama, Rama. Ok. Y así, 108 veces. Ok, bueno, entonces ahora sí, dime 108. una de las frases del ocultismo. Mm, frases del ocultismo. Sí, porque dices que bueno, es satanismo, es... no, ¿no? ¿No? Que es, es más bien ocultismo. Yo, ah, exactamente, sí, sí, exactamente, exactamente. Mm, frases del ocultismo, frases del ocultismo. Una, o un mandamiento, bueno, o, o, o algo les que... Puedo, les, puedo, les, les puedo dar un tip a todos tus, a todos tus seguidores, sí. y, y a ti también, y a, y a Andrea. Uh -huh. eh, sí, si quieren, eh, ahorita que está muy de moda esto de, del multiverso, y, y Spider-Man en el multiverso, y, y el Doctor Strange en el multiverso de la locura, y todo esto, eh, eh, les, les recomiendo ir a mi canal, ah, no se crean. <risa> este, les, les recomiendo que estudien la cábala, porque la cábala, a pesar de que ahorita los judíos como que se la han apropiado y si hablan de cábala es hablar de judaísmo. La cábala igualmente es una, es una, la cábala es la estructura, el, el árbol de la vida. no sé si lo no oído escuchar, ¿tú escuchas o tú? El árbol de la vida, que es este, este diagrama, que es el, la cábala. Es el multiverso en el que vivimos, pero condensado en, en una figura que es el árbol de la vida. Son estas esferas unidas por líneas que forman así como, como un rombo. Así. Ese es el árbol de la vida, pero también hay un árbol de la muerte. Entonces, esta sabiduría, si la estudias realmente, te hace um, ser dueño de, de tu propia vida, te hace um, tener el conocimiento de cómo funciona uh, todo lo natural y, los, y, lo, y lo espiritual. Esa es la sabiduría de la Cábala, que a nosotros como occidentes nos funciona más que estudiar el hinduismo, porque el hinduismo es para los orientales, tenemos cuerpos diferentes, mentes diferentes, eh, eh, culturas diferentes. Entonces, el hinduismo es, funciona, le funciona a todos, ¿no? No, estoy descartando, no, no estoy diciendo que no, sino que no, el hinduismo está más um, adecuado para una persona que tiene un, un, un cuerpo que nació de aquel lado, un, un, un avatar que nació de aquel lado. Y nosotros como occidentes, como estamos más, más, más influenciados por el judaísmo, eh, eh, y la cábala fue perfeccionada por el judaísmo más o menos, entonces nosotros como occidentales estamos más hechos en nuestro cuerpo, nuestra anatomía, nuestra psique, nuestra mente, está hecha más adecuada para la cábala Y si estudian la cábala nosotros como occidentales, eh, eh, les va a, a todos esos que, que, que buscan y, y que quieren conocer la verdad y siempre están buscando la verdad y, y les gusta todo esto del misticismo y todo esto. Les recomiendo mucho que estudien la cábala Ok, ok, bueno ya. Eh, son bastantes minutitos, pero me pareció muy interesante tu plática. Eh, ya no te voy a preguntar más. La última, la última pregunta, por favor, respóndamela rapidísimo. ¿Por qué te llamas libertad, terror y locura? No, no, no, yo me llamo Caos Magia. Ah, Caos Magia y qué? Y nomás. Ah, Caos Magia, ¿por qué? Es tu nickname, nickname. Sí, sí, sí. Uh, uh. Pues, um, porque practico la magia del caos. Ah, bueno, luego nos platica sobre eso del caos, que, pues, sí si se claro, escucha... Claro, de he hecho, hace, eh, tengo un trabajo nuevo en un call center. Ajá. Eh, utilicé la magia del caos, me gané entrando, no tenía ni una semana eh, chambeando, me gané cuatro mil pesos porque hacen rifas cada miércoles. Ajá. Entonces, utilicé un método de la magia del caos, me gané cuatro mil pesos el primer premio, y a las tres semanas utilicé otro método y, y me gané un premio de mil pesos. Eso. Sabiendo yo que yo iba a ganar. Oye, ¿y es muy largo el, el método que utilizaste, por ejemplo? No, no, no, no, de hecho una vez te platiqué de eso, de este, de, del sigilo. Es hacer un, un sigilo, un símbolo, así que como cada marca hace su símbolo y, y la pone en su producto. Igualmente ellos utilizan... Tal vez no lo conozcan como sigilo, ¿no? Pero pero lo usan subconscientemente para para darle poder a su, nah. a, su a su es casa. como una Entonces, tú vas a hacer un vas a hacer un símbolo con una intención y, y, y esa intención va a ir al subconsciente y después al conscien, al subconsciente colectivo y ahí en el inconsciente colectivo donde está todo todo toda la psique de todo el universo de, de, de todas las las, las, los, las personas Ahí, en el subconsciente colectivo, ahí es donde ocurre la magia. Okay, Entonces, okay. la manera de, hacer el, de, de la manera de funcionar del sigilo es, es con el inconsciente colectivo y es por eso que yo sabía que iba a ganar en las dos ocasiones. Órale, mi hermano. Bueno, luego nos platicas sobre esto del caos y claro. sobre estas cosas que están bien interesantes. Claro, claro. Y bueno, también hacemos la opinión claro, que, claro. que nos... nos, eh, nos dejo, bye. Un y, y Andrea. Bye. Que estés bien, mi hermano. Saludos. Bye, bye, bye. Bueno, demasiada información en solo un minuto, ¿no? no sí. No podemos... Eh, procesar. procesar. tanta información. Pero bueno, vamos a seguir con esto que es lo inaudito, lo inaudito sí. en relatos oscuros. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ha estado apoyando con los superchats, como Dulo Pan y que nos mandó 25 pesos dice, antes de que cuelgue, pregúntale el número de su dealer. Se... ya colgó mi hermano, ya colgó. ¿Qué es dealer? Es... Su, su, no, no, escribiste mal, no es dealer, es líder su, líder, su líder, su líder de las de la de los Hare Krishnas Ahorita le, le preguntamos, pero sí escribiste mal, no pero es. No, sabía que se repetía ese. No es decir, dealer, es líder. Veces. 108 veces 108 veces, ¿Sí? dice que se repite. Sí. Uy, no sabía. Mándate. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna hare hare hare Krishna, Krishna Krishna Krishna Krishna el dinero es dinero dinero es dinero aprende algo dinero ¿Te acuerdas bueno el cabello así como ellos y una colita aquí atrás Krishna Krishna hare hare ya qué es esa cancha Krishna hare Krishna hare Krishna hare hare hare hare, hare, hare Krishna Krishna no, así no iba así era yo no. lo aprendí pues tú qué crees ah, que bueno. yo aprendo de un de una con que me repitan una vez yo en tres aprendo, patadas, en tres como patadas. Dice. muy bien vamos a ver bueno tengo otro, Dice, ver, el ovni descuartizador. Eran las 3 de la mañana del 21 de abril de 1897 y un cielo estrellado ocurrió al rancho propiedad de Alexander Hamilton, en Kansas. Hamilton dormía plácidamente, pero los animales de su granja empezaron a mugir. De inmediato se levantó de la cama y se dirigió al establo con escopeta en mano. De pronto escuchó un ruido extraño que procedía de arriba. Fue entonces que observó un objeto flotando en el aire a unos 10 metros del suelo, del cual surgió un rayo de luz que cayó sobre una ternera. Después el objeto se elevó llevándolo, llevando a la ternera con él. Al día siguiente un vecino, un vecino le comentó que acababa de descubrir las patas, la piel y el cráneo de una ternera descuartizada. Solo nos resta desear, que quienes manejan esas naves, sepan distinguir entre hombre y una ternera. Ok, ¿no dice el año? 1897. ¿1897? Desde 1800, o sea, eh, tenemos un reporte... Pues en las pinturas... De los ovnis, pero... Que son de 1500, tal, pues imagínate. Pero aquí está hablando ya de que las vacas, por ejemplo, que habíamos hecho, ¿te acuerdas? Uh -huh. Los ovnis y las vacas, en este caso los ovnis y las terneras, eh, y que amanecen las vacas o los borregos, amanecen descuartizados, sí, y que no. le echan la culpa a naves extraterrestres, sí, ovnis. Sí, sí. O sea, desde 1800 ya sucedía eso. En 1800 todavía no volaba ningún artefacto. No. ¿No? ¿No, verdad? No. No. El, los, el vuelo de los hermanos Wright Alexa, volumen 7. ¿Cuándo fue... Uh, Alexa, ¿cuándo fue el vuelo de los hermanos Wright? Lo siento, 1800. en este momento no puedo darte el estado del vuelo. Fue en 1800. <ríe> <ríe> Alexa, los hermanos Wright. Lo siento, eso no lo sé. Chingada madre. ¿Cómo no vas a ver, Alexa, por Dios? Alexa, ¿quién inventó volar? El sencillo volar es el Pons. Sí, sí, <ríe> de no, años. pregúntale más Ale también. Alexa, ya cállate. De hermanos Ray, más bien. eso le pregunté, pero no sé si mi inglés es realmente este, malo y por eso no me entiende. Pero bueno, aquí ya me están diciendo, miren, me dejó ustedes. A ver. <ríe> Fue en 1903. Ok, gracias, chicos. 1903. Ya ven, no había 1800 artefactos voladores. Es no, que no, no pronuncias no. bien. Ya sé, Álvaro. Ya me dio vergüenza con Alexa. 1903. Y, y sabemos que desde el 1500 tales ya veían cosas raras en el cielo y todo. Sí, exacto, desde el 1500, ¿no? Uh -huh. Como en las pinturas que mencionas. Uh -huh. Sí. Entonces, si esta ternera apareció descuartizada, pues imagínate. Entonces, los estos chicos del paso del, del diálogo de que aparecieron así quemados y descuartizados, prácticamente sí, porque estaban todos con los huesos triturados y todo. Extraño, ¿no? Uh, sí yo no sé por qué actualmente ya no hay historias de esas hay como porque uh -huh. de tanto que hablan y tanto que hablan ya la gente se va volviendo como escéptica ya no, ya no creen en realidad como antes que así se creía o sea porque no era muy muy divulgado o sea que ahora siguen sucediendo pero ya la gente no cree exactamente tú crees que la gente no cree yo creo que la gente no cree. Por eso es que pues si sale una foto de un ovni, todo el mundo va a decir, oh, no, eso, eso está hecho en... Ah, bueno, la tecnología tampoco ayuda, ¿no? Porque ya uno puede hacer montajes en fotos, ya... Mira, dice Dani Mora, Oxlack, like mi Alexa sí si te hace caso. ¿Tú crees que sea la Alexa esta que...? Yo creo que es esta la perezosa. Sí, ¿verdad? Sí, porque... No? Piche, perezosa, grosera. Sí, grosera regeda. Uh -huh. Gente, todo todos lo siento, no lo sé, o sea, sí. gente, Algo sucede con Alexa aquí. Tenemos el eh, tienes el link de los eh, regalos que se hacen por Amazon, ¿no? Sí. Se los puedes poner en el chat. Gente, ahí en el wish list de Amazon, que muy amablemente muchos de ustedes nos han apoyado con objetos de ahí de todo tipo incluyendo canzones Calzones. También hay una Alexa por si quieren donar una Alexa al programa. Ah, bueno, y que pronto va a ser su cumpleaños. Entonces espero, sí, tanto que hablan muchas ahí. Den calzones, den ciertos regalos, mm. manden cositas. Pues, ¿Cuándo sí. es mi cumpleaños? ¿Cuántos días? En ocho días es mi cumpleaños, sí, ¿verdad? Sí, el 18. Mm. Entonces. ¿Día? Fíjense. Déjense en ver con algo. Es, es este. Es buena justificación para que. ¿Apoyen con los obsequios del wish list de Amazon? Ya no tienen que preguntarme, Oxlack, ¿qué quieres de regalo? ¿Qué es lo que te gusta? No, en mi wish list de Amazon, que aparecerá a, a continuación. Ya lo puse. Ya lo puse. Eh, eh, dice, Oxlack, en el wish de Amazon te compré el pozo negro. Ah, sí, ¿tú fuiste? A ver, dice aquí. Muy bien. Dice, eh, a ver, ¿dónde está? Oye, se me perdió. Solo con... calzones paranormales, dicen calzones, sí, ahí hay calzones sí, de verdad, sí, de verdad, sí, sí, manden calzones manden todo, lo que pueda, exacto, sí ya los que tengo ya, ya no me quedan, ya están agujereados, y pues si no, yo te los regalo, <risa> te regalo los calzones, alguien dijo aquí no importa, ¿no? que eh, me regaló el coso negro, no vayan a pensar mal el coso negro es un aparato donde se conectan varias cosas, que sí me ha servido, todos los días lo ocupamos Así que quien me haya regalado el coso negro del wish list de Amazon, mi hermano, muchísimas gracias por ese regalo. De verdad lo seguimos ocupando todos los días, el coso negro. ¿Cuál es el coso negro? Ese, ese que está ahí abajo. Ah, el coso negro, sí. Sí. Muy, muy, muy. Sí, muy sí bueno, nos, muy bueno. nos ha servido muchísimo. Uh -huh. Es un U, un, un, un HV, es una HV. No sé. Vamos a apoyarnos con los superchats. Gracias, MMG. Y bueno... Ahí les mandé el enlace de nuevo. Eh, vamos, bueno, vamos, vamos con otra historia. Yo, lo, yo la cuento. Sí, vamos cuenta otra. Vamos a ver. Vamos a encontrar algo bueno. A ver, porque está medio rarito este. Eh, la reina impúdica. Vamos a ver de qué trata. Este dice en 1908 Annette Killerman había ganado ya la celebridad. Su gran había ganado ya la celebridad. Su gran habilidad para la natación la había hecho famosa en toda Australia. Un año después, la reina del agua decidió tomarse unas vacaciones y se fue a Boston, al este de los Estados Unidos. Al llegar, lo primero que hizo fue enfundarse en su traje de baño que dejaba al descubierto antebrazos y rodillas y corre al mar. Ya en la playa, le arrestaron cinco gendarmes por lucir prendas demasiado provocativas e indecentes. En 1908, eh, su traje de baño dejaba ver sus rodillas y sus antebrazos. ¡Ay! O pues sea, que mostrar más de lo de era. Y la arrestaron eh, por impúdica en 1908. Y ¿Sí? es que sí, los trajes de baño en, en aquellas épocas de las mujeres, este... Era pues, era... pues eran completos, ¿no? Sí, era... Pues te imaginas de calor y todo... Era completo, no se podía ver nada. Y ahora tienes que abrir las pompas, eso es un chiste, que ahora tienes que abrir las pompas para ver el traje de baño de las mujeres. ¿Abrir las pompas? Sí, porque se les mete la, el traje de baño, se les no. mete de tan delgadito que está eso, que ese hilo, yo no sé para qué sirve, para qué se ponen algo que, que es un hilo. Porque se ven bonitos. pues ¿Y a quién se los vas a enseñar? ¿Tú irías a la playa con uno de esos trajes de baño? Pues sí, con mis nalgas colombianas, pues sí. Pero no, pero no, cuando estando contigo, pues no. Vamos pero yo estoy contigo, no salgo así. ¿Y para qué quieres enseñar? No, yo contigo no salgo bueno, aunque, contigo aunque, no aunque no estés así. Pero aunque no estés conmigo, ¿para qué quieres enseñar? Yo contigo no he salido así. ¿Para qué quieres enseñar? aunque no estés conmigo. ¿Para qué quisieras enseñar? Pues porque tengo buena nalga. Y son naturalitas. Pero yo contigo no he salido así, ¿o no? Pues no. No, yo te respeto y pues no, no, no. No, no salgo así. O sea, no, no, hasta el momento no he salido así. Pues no. No, pero ya fuera de broma, este. Sí, fuera de broma. Fuera de broma. Si fuéramos a la playa, ¿sí te pusieras un traje de baño de esos bien chiquitos? Pues no, porque también a veces incomodas, pues, que estén mirando ahí y todo, ¿no? No, ya. Hablando en serio. Sí, ya hablando no, en serio. Sí, no, sí molesta el morbo y todas las cosas que Ya hablando mirando, en serio. Sí. Ya no, no te preocupes si me molestaría o no. tú No, te hablando por mí, aparte, ya, pues en modo serio, no, me molestarías por el, por el morbo y y porque estén mirando. Y todo es que sí son bien mirones. Sí, son sí bien no, mirones. y molesta, y no está uno tranquilo, ni no, no, no, Pero bueno, pues sí, pues sí. Pero bueno, ya, olvidemos eso y hablamos pues hay de el, los trajes el, de baño Hay en la playa ¿no? este, Pues sí, sí, hay muchas chicas que se van con sus mini trajes de baño. Pues sí, porque pueden estar solteras. Están, o, pueden estar solteras. O porque el novio las deja. O... o porque el novio las deja. Mira, yo, pues te dejaría, pero la verdad me sentiría incómodo porque cada tipo que te dijera una grosería, que te dijera alguna cosa, que estuviera con la mirada ahí, no, pues sí. te ibas a sen hacer sentir mal, te no, iba a hacer sentir sí. incómoda y yo tendría que pelearme. No, pues sí, no, no, no. Y es que si, si tú, se haces por, por, si por tú, la comodidad también de la pareja. Yo pienso eso, ¿no? O sea, si, si tú vas sola estando conmigo o estando sin mí, pero vas sola, ponte lo que quieras. Yo no voy a tener que pelearme con nadie. Si te ven, si te dicen cosas, no habrá problema. No, no, no, es que, o sea... No me da celos que te estén viendo. Me da este precaución de que sí, cualquier majadero que te diga algo, o de cualquier persona no, es que, que, que te sí, incomode. O sea, es que si sí, hablando en serio como mujer y todo eso, a mí sí me molestas también, es que estén mirando y todo eso. Entonces no está uno tranquilo haciendo nada pero bueno, es de cada quien, opinión de cada quien, y pues pues sí, todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Oiga, okay, ¿y tú te pondrías tanga, dice Gerardo Guzmán? No, mi hermano. ¿Cómo llegamos a este tema? así no sé. Pues ¿Estamos porque, porque la reina, la reina se llevó un traje de baño que dejaba ver las rodillas y sí, el antebrazo, sí. y la arrestaron en 1908 en, en 1908 en Estados Unidos. No, pues imagínate, en 1908 mostrar un tobillo ya era obsceno. Y todavía en esos países árabes, o sea, no las dejan ni enseñar ni, ni los ojos. Uh -huh. Y es más, ya no pueden estudiar. ¿Cómo Creo que? que por ahí me enteré que no pueden estudiar ya una universidad. ¿Quién, las mujeres árabes? Creo por ahí, por no, esos sí. rumbos. O sea, ¿Cómo? hasta ya llegaron de que ya no pueden estudiar. Dice Isabel, uh -huh. ponte una tanga de elefante y, que, y quedan igual. No, la verdad es que es que yo no soy, yo no ando buscando mujeres, yo no ando... Buscando que, que vean mi hermoso cuerpo, no, no, no quiero presumir, no no, no, no ando de yígolo, no, no a mí me importan más los monstruos, a mí me gustan los monstruos, no, no, no los monstruos, sino los monstruitos de sí, juguete, ese, los, los que hacemos, las, las los películas, que... sí. los este, casos paranormales, eso es lo que a mí me llena, uh -huh. por eso pues, no me peino, no me baño, yo te tengo a ti, ¿qué más quiero? sí. Sí, uh -huh. ya esa, esa parte de mi vida la tengo completa, y ya te tengo a ti, pues ya no te necesito ir a enseñar, por eso te digo que ¿por qué tú sí vas a enseñar? Pero, ¿en qué momento estando yo contigo he enseñado, amor? No, no, la verdad no has enseñado. Ah, bueno, amor, entonces pues ya, así estamos bien. <risa> Porque, ni aunque enseñes, o sea, ¿no necesitas enseñar? No. Así en la calle te ven todos... Uh -huh. Sí, gente, en la calle nada más se le quedan viendo, aunque no enseñe nada. Aunque no enseñe nada, ya, ya está. Ya está. Amiga. Bueno, Cambiemos el tema. En 1908 fue lo del traje. Ya, quieres hacer cambiar de mi tema. Mi abuela me contaba que solamente mostrar un tobillo ya era una cosa, y mi abuela no, no era de 1908, o sea. Eso duró bastante, bastante tiempo. dice las manitas softs para Rebeca... Mandamos las mañanitas a Alexa Las Mañanitas con Pedro Infante Las Mañanitas de Pedro Infante en Spotify Ahí están Las Mañanitas para Rebeca Que está cumpliendo sus 45 añitos Le mandamos un abrazo Rebeca 45 añitos. Sí, 45. Sí, 45. Rebeca cumple 45 añitos el día de hoy. Está muy muy joven todavía Rebeca. Le mandamos un abrazote. Feliz cumpleaños. Alexa, cancela. Las dos son rechulos y si fuera hombre me enamoro de Andrea y como mujer me gusta Ox. Ay, Dios mío, ¿qué dice? <risa> humana. O sea, ya ves, mi, imagínate, no me baño, no me peino, no, ando buscando, y a, a, así atraigo, ¿qué será? No, no, manches, yo por eso me escondo en mi casa, no salgo. Bueno, vamos a ver <risa> qué más tenemos por acá. Tenemos otro dato. Eh, vamos a ver. Hay unos buenos casi al final. Ramón. Entonces... Este podría ser que este tu no, mira. Ah, lo de Van Gogh. A ver, a ver. Sí, sí está bueno. Uh -huh. Dice, gran pintor, malísimo vendedor. Hoy en día existen algunos pocos amantes del arte que pueden darse el caro lujo de comprar una obra artística original. Los cuadros de los grandes pintores como Picasso, Velázquez, Rembrandt, Rivera, Van Gogh y otros alcanzan en las subastas precios estratosféricos. Pero hay cosas paradójicas de la vida que no se pueden comprender. La historia de Van Gogh es uno de los mejores ejemplos. Vincent Van Gogh. Pintor postimpresionista nació en Holanda en 1853, pero vivió gran parte de su existencia en Francia. En el desarrollo de su obra, se preocupó por plasmar al máximo la intensidad y vibración de sus bodegones, retratos y paisajes. Y no obstante que en la actualidad es considerado un genio de la pintura. En vida fue ignorado, incluso tuvo, traición, incluso tuvo trastornos mentales que lo orillaron a suicidarse. Pero si tomamos en cuenta que en toda su vida solo pudo vender un cuadro, podemos comprender que podemos comprender qué motivos para hacerlo tenía. No, no entiendo al final. Un cuadro, no. podemos comprender qué motivos para hacerlo tenía de sobra. O bueno, él, él, él sí tuvo el único cuadro que vendió fue el, fue uno que le compró el hermano, Sí, eh, eh, aquí de, de Van Gogh dice. Que, pues, bueno, ahora un cuadro de Van Gogh son millones, ¿no? Y, pues, qué triste, ¿no? Porque... Y él en su vida vendió uno. Solo uno y fue comprado por el hermano. Y el, y el hermano... Y Van Gogh no sabía. El, el hermano lo apoyaba mucho Van Gogh. La historia de Van Gogh es muy triste, ¿verdad? Es muy depresiva. ¿Cómo podemos pensar ahora que si alguien compra un Van Gogh, un Van Gogh es de verdad, con muchísimo dinero, es... Es algo que no cualquiera en el mundo puede obtener, una obra de, no. de Van Gogh. Y pensar que él vivió toda su vida humilde, pobre, eh, con muchos eh, problemas mentales, depresión. Y su hermano lo quería ayudar. Sí, él, su hermano lo quería ayudar mucho. Sí. Pero bueno... Cuando se enfermaba era el hermano el que iba a cuidarlo, el que, bueno, muchas, muchas cosas, pero entonces cuando, creo, creo, creo que el único cuadro que vendió el hermano como que le hizo la trampa y le dijo, sí, pues te lo ayudo a vender y, y fue el, el cuadro que, pero no sé si ese dato sea cierto, porque mira que quien se fue a quedar al final de que Van Gogh murió fue con todos los cuales fue la esposa del hermano quien se quedó con todos sus cuadros. La esposa del hermano fíjate ¿qué que, Creo que este dato de que un solo cuadro vendió no, no, no, me, no me queda muy claro o si sea muy cierto porque el hermano lo que hacía era que cada vez que se enfermaba, pues quien pagaba el médico, pues era él. Entonces lo que lo que él hacía era que en otra historia que lo engañaba a Van Gogh, iba y le compraba los cuadros y, y, y él se los llevaba a la esposa para que los guardara, o sea, le mentió a Van Gogh de que los vendía. Sí, su hermano le quería ayudar. Por eso, y... por eso, cuando murió el hermano de Van Gogh, la que vendió y la que empezó a hacer exposiciones y todo con los cuadros de Van Gogh fue ella. O sea, gracias a ella fue que se empezaron a conocer los cuadros de Van Gogh. Imagínate, o sea, si, si como fantasma Van Gogh pudiera ver lo que pasó con sus cuadros, qué coraje le, le ¿Sí? debe de dar... Pero no solo con Van Gogh, ¿no? Hay muchos otros que pero, también... Pero vivió... Vive. O sea, con sus cuadros vive. O sea, na... en cierta forma no pone el olvido. Yo, yo quiero vivir ahorita, ¿no? Cuando muera, eh, que vivan mis no, cuadros. No, no, no, pues digo yo. Digo yo, no con... No, pues, no hablando del dinero. eso Sí, obviamente uno en vida quiere disfrutar de muchas cosas, pero por ejemplo, él si hubiera... Si él no hubiera pintado, si no hubiera hecho eso, hubiera muerto. A ver, a ver. Y... Eh, Hubiera quedado así, como en el anonimato, en el olvido y todo eso, pero pues Aquí. quedaron sus cuadros y pues ahí ya, ahí pues pasa, pasa que el dinero no lo es todo y aparte el dinero no trae la felicidad. Eh, la felicidad es una cuestión que nosotros mismos decidimos. Es una decisión la felicidad, es una decisión. Uh -huh. sí. Entonces pensamos en Van Gogh, que solamente se dedicó a pintar porque chingas estaba deprimido, no estaba haciendo su vida feliz, sí, hacía no. lo que le gustaba, pero no era feliz, porque sí. su propósito final era, o ser el mejor pintor, el más reconocido, y vivir de eso, y no lo logró, uh -huh. él no decidió ser feliz, con lo que le gustaba hacer. Exactamente, exactamente. Ah. No, y que también yo creo que tenía sus problemas de depresión. Pues claro, o sea, pues también le faltó, de... obviamente, medicamento, porque pues sí estaba muy afectado, sí, o sea, muy depresivo. Que, y, y solo, pues al menos el hermano tenía a su esposa y, y sus hijos, pero, pero él solo. Dice Yayita Montalvo, el dinero no es la felicidad, pero sí ayuda mucho. Sí, sí claro, claro. Sí. Claro que sí, ayuda mucho, pero... Eh, si nada más eh, estamos correteando la chuleta como se dice no terminamos por vivir no, te, no. terminamos por, por disfrutar eh, es una angustia constante el estar pensando en dinero, en estarlo buscando si sí, es indispensable, lo necesitamos nos ayuda bastante porque vivimos en un sistema capitalista sí. dentro de esta sociedad en donde pues el cambio, el intercambio de productos y servicios es por medio de de la moneda del dinero, pero eh, en todo ese camino podemos nosotros decidir ser felices con o sin dinero, haciendo las cosas que nos gusten o teniendo momentos, ratos, comprándonos algo, teniendo una pareja, teniendo un hijo, eh, comiendo algo rico, es decir, por muy muy eh, pobres que estemos, Económicamente, seguramente tenemos riqueza en otras cosas que no le damos importancia sí, o que no sí. las podemos ver, aunque las tengamos enfrente. Sí, mucha gente es, por ejemplo, eh, lo que pasó con la pandemia, que muchas personas se separaron, muchas parejas se separaron, muchas familias se separaron y decían verdaderamente sí, éramos felices, ¿no? En, muchas, en, en muchos casos escuché eso, ¿no? Pues la gente no se da cuenta de que en realidad hay cosas que tienen valor y, y, y no lo notan. No es malo buscar dinero, gente. No es malo querer más y más dinero. Eso no es malo. Es malo eh, el que dejemos todo eh, de ser felices hasta alcanzar el dinero. Si nosotros nada más pensamos en que cuando alcancemos tanto dinero vamos a ser felices, eso es lo malo. Busquen el dinero, si, si eso les gusta, búsquenlo, síganlo, obténganlo, como otras cosas más, pero decidan siempre cada día ser felices por algo, porque despertaron con su esposa, porque despertaron en casa con sus papás, porque sus hijos están bien, sí. por cual, por un, muchísimos motivos, eh, porque son jóvenes, porque tienen energía, por cualquier cosa de verdad que uno parezca, nos parezca, como cotidiano, la verdad, es un, un regalo, un regalo maravilloso, el que veamos, el que escuchemos, el que tengamos amigos, el... sí el problema hay de Ango muchísimas que, cosas. El problema de Van yo creo que fue, que tenía algún problema como mental, ¿no? Como de depresión, de pronto algo así, ¿Por porque verdaderamente, bueno, si hablamos del estilo de su pintura, pues para la época sí era feito, o sea, ya hoy en día, pues no, pero para la época... Imagínate, nació en una época donde la pintura era Ajá, claro. más eh, realista. Estaba más como el auge de, de pintores, ¿no? De, claro, la pintura de, del renacimiento. O sea, comparado con lo que hacía él sus florecitas y todo eso, así como de, de muchos colores y todo eso, pues obviamente no encajaba. Y tuvo problemas con muchos pintores y, y se peleaba con muchos pintores, entonces como que lo, lo, lo fueron sacando, y, y claro, eso le generó también depresión, aunque sí pudo haber sido feliz pintando, pero tú sabes que de eso no se vive, también hay que tener dinero. Claro, si estamos en el sistema... Y le empezó, yo creo que a entrar la depresión, fue porque no tenía no conseguía dinero con sí, lo que le gustaba. Sí, sí, sí, es, sí, sí, no hay otra, o sea, sí necesitamos el dinero para estar dentro de este capitalismo, sí, necesitamos dinero. Y si se enfermaba, ¿quién le tenía que pedirle ayuda pues, al hermano porque no tenía dinero? Si se enfermaba, si quería comer, todo eso, yo creo que todo, todo eso empezó a generar un problema mental. Sí, bueno. Sí. Sigamos con, con, los, con, los, con, los, con las historias este, inauditas. Vamos a ver. Son historias bien antiguas, ¿eh? Uh -huh. Dice, lágrimas de cocodrilo. A ver, vamos a ver esto. ¿Qué dice? El león es llamado el rey de la selva. El tiburón es considerado amo y señor de las profundidades del mar. Por su parte, el águila es la soberana del aire y el hombre es el rey de la ciudad. No obstante, hay otro rey un poco menos reconocido, pero igual de temible. Por supuesto, nos referimos al cocodrilo, el, el señor de los pantanos. ¿Y qué lo hace tan importante? Bueno, entre otros atributos que lo convierten en un peligroso reptil, el cocodrilo no tiene problemas de alimentación. Puede comer hasta latas, pues su jugo digestivo posee ácido clorhídrico en tal cantidad que le es posible disolver fácilmente casi todo tipo de metales. Ah, y si tienen problemas de inmersión, algunos cocodrilos se llenan de rocas el estómago y se sumergen para dormir como santos en el fondo del agua. Efectivamente, gente, los cocodrilos eh, engullen rocas para sumergirse, oh. para poder caer hasta, hasta oh. el fondo. Comen rocas. Con todo esto, podríamos sospechar que las famosas lágrimas de cocodrilo tal vez se deban simplemente a las agruras. Oh, sí, por sí, la verdad sí. que cuando los, los matan, quedan así como, parecen muñequitos, ¿no? Como flotando. ¿como ¿Cómo que flotan? Sí, flotan. Sí, sí, o sea, por, por eso engullen piedras para poderse sumergir. Uh -huh. Para poder estar abajo en el estanque. Uh -huh. Y no sabía que podían disolver metales. No, yo eso sí no sabía. O sea, eso está increíble, ¿no? Pues con razón que se comen. ¿Se has visto que a veces atrapan unos animales gigantescos? <risa> sí. Y uno dice, uy, yo estaba viendo ¿no? se comen esos animales y con los cuernos y todo. Exacto, y, todo sí. ...y los cascos de los sí. ...y Sí. O sea, que eso se deshace. Sí, eh, había, vi un video de un varano eh, o de un dragón de Komodo que encontró un, un ciervo así grandote ahí como pudriéndose y abre su boca y se la empieza a devorar. Y, y digo, y las pezuñas y los cuernos. Exacto, sí. O sea, completo, no lo mastica, no nada, se lo empieza a engullir. Y es un pinche animal como de 200 kilos, el que se come. Con todo y, y con todo, huesos cuernos, y, y cuernos todo. y las patas y los pelos. Uh -huh. O sea, esos animales no disfrutan su comida, no es de, ay, qué rico estuvo este no, venado. Eso completo. Es una es para llenarse y, y seguir viviendo, sí, sí. ¿no? Yo la verdad como para, para disfrutar, para mí es un goce, es un deleite comer todos los días, es algo para el paladar no solamente es para sobrevivir, uh, es, sí es una, una actividad bellísima eso de comer, A mí, en mi casa mi mamá me consiente mucho, me da de comer este, sí. muchas cosas y todos los días me cocina parece muy rico. Muy rico, ¿verdad? Sí, cocina delicioso. Pero es, es animales, es engullo y ya estoy lleno. Me, me puedo quedar no, pues lleno es que por, por dos semanas. No, pues es que si son. ¿No a las, las serpientes se tragan eso completo y se les ve la bolita y Ajá. cuando la van bajando. Sí. Muy sí, bien. ¿no? A ver, le de, a, otra. Bueno, otra. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Aroma sepulcral. ¿Ese? ¿Otro de aroma? A ver, aroma... <risa> a ver. Dice, Aroma Sepulcral, de decidido a terminar una vez por todas con los terribles Zulus, el ejército inglés invadió Zululandia en 1879. Al frente de los ingleses iba un joven y valiente príncipe, hijo del exiliado Napoleón III y de la ex emperatriz Eugenia. Pero cuando llegaron los Zulus, les tenían preparada una emboscada y al príncipe fue fácil fue fácil víctima. Al día siguiente, un joven de 23 años fue sepultado. Un año después, la ex emperatriz decidió recuperar el cuerpo de su hijo, a quien tanto agradaban en vida, las violetas. Y fue ese aroma al que le guió directamente aquella tumba tan escondida, de la cual emanaba un fuerte aroma a violetas, a pesar de no existir ninguna en ese territorio africano. Ah, pues es la que conté, pero no era la banda, eran violetas es oh, la historia que conté se esa me hizo parecida sí, es la historia que conté Pero tú, tú dijiste fue de otra de otras, de otras flores ajá, sí, yo dije la banda y eran violetas, violetas entonces voy a contar otro. Dice, otra dice, detector de agua humano hacia 1940 el comerciante canadiense Raúl de los Sierres se, lo se le asentaron unos dolores punzantes en ambos lados de la caja torácica, su mal es psicológico, señor de los Tome píldoras para dormir, fue la prescripción médica, por lo, que el, por lo que el comerciante comenzó a tomar somníferos. Una tarde, Dossiers visitó a su primo en Quebec, quien poseía una granja que tendría que vender por la sequía. Al ir caminando, las costillas comenzaron a dolerle. El comerciante se detuvo súbitamente y exclamó, «Aquí, justo aquí abajo, hay una corriente de agua y efectivamente encontraron agua». Al descubrir su insólita casualidad, Dosier logró encontrar corrientes subterráneas en más de 700 ocasiones, sin no fallar manches. jamás. Solo caminaba y cuando sus costillas comenzaban a dolerle, se sentía, se detenía para decir, caben aquí, ¿te imaginas? O sea que él encontraba agua con el dolor de sus costillas. Sí. Qué raro eso, ¿será que el tipo tenía como algún metal o alguna cosa ahí? Porque es que sí, o sea, eso sí estuvo raro. Es que no sé cómo, no no sé cómo funciona la raptomancia que es eh, la actividad, la forma de encontrar agua o de encontrar, sí, de encontrar agua, la raptomancia es un, es una práctica que es milenaria, y este, este tipo estaba haciendo raptomancia por muy extraño que nos parezca que eh, cuando le dolía las costillas, escarbaban y había agua, estaba canalizando. Ese es un, un poder... Creo que sí. En la parapsicología se, se, eh, tiene un, un título, tiene una forma de ser la rhabdomancia. Solamente que la rabdomancia la imaginamos con esta horqueta. Con, las... con mm. la horqueta. O con las varitas. Con las varitas. O las varitas. Pero a lo mejor este tipo hacía rabdomancia sin sin estos objetos. Sí. Mira, dice Jesús González que nos mandó 20 dolarotes. Ya que hablan de comida, hoy mi esposa colombiana me hizo mondongo. ¿Tú sabes hacer mondongo? Eh, pero no me gusta. Ah, mondongo es la pancita, ¿no? Sí, sí, se parece. ¿Sí? ¿Es panza de, de res? Pero no es que me llame a mí mucho. Sí sé cocinar, pero no me, no me gusta mucho. ese ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es el mondongo? Pues es una sopa con pedazos de esa carne y todo eso, pero no me llama así como... No, no me gusta. Aquí hay sí. mucha gente que sí come, pero pues hay otros que no les gusta. O sea, la verdad a mí no es feo, pero no me gusta. O sea, mondongo no es un platillo del centro de Colombia o de la capital. Sí, sí, sí, sí se come mucho, sí. Acá les llaman mondongo a la, a la pancita uh -huh. y ah, pues um... no hemos comido pancita. Sí, sí, sí. ¿Y si te la has comido? Sí. Pero, sí, solo que es que allá es una sopa. Allá es una sopa y no es que me guste como, o sea, mucho. Acá es como con chilito, ya sabes. Todo es con chilito. No, pues es que el chilito aquí sabe muy rico. Es que allá no hay nada con chile, o sea, entonces, pues es muy diferente los sabores. Por eso todos son delgaditos allá, ¿no? <risa> ¿No? El chilito, el chilito es rico, o sea, es que... O sea, aquí, la comida colombiana es muy rica. Aquí en México somos pero muy Pero aquí se siente mucho más el sabor en, en la comida, entonces sí. Allá en Colombia comen mucho más este, sano, ¿no? Más nutritivo. O sea, si oh, no tanta sin grasa, tanta sal, uh -huh. sin tanta sal, sin tanta azúcar, sin tanta grasa, uh -huh, uh -huh. sin chile. Entonces... Lo del chile sí, lástima, porque el chile sí sí le da mucho sabor a la comida. Pero, eh, pues, obviamente, pues es costumbre, ¿no? Allá, pues, se acostumbra a comer así... No, mí, pero aquí el, el, el chile le da mucho sabor a la comida. ¿no? A mí sí, sí me gusta el mondongo, me gustan las tripitas, me gustan los tacos de suadero. Yo sí me como todo eso. Con chilito. Estoy un poquito sentido del estómago, como que tengo como un poquito gastritis, pero... pero. Es que tú le echas mucha salsa y mucha picante a todo, pues claro, como no te va, obviamente pues te termina. Se sí. te termina molestando el estómago Ay, pero qué rico, qué rico es, es comer Y bueno. lo raro es que, o sea, yo creo que Lo raro es que a mí nunca me ha hecho daño, ¿no? No, no te ha hecho daño Yo creo que no. como tengo el estómago sanito Me lo sí. <risa> Pues como y no, no No, no, me, no me hace daño ¿no? Dice Paola, octagrecedor, bájale a la coquita Es que no fumo ¿Me tomo una cerveza? Tengo sed, y la verdad, quiero coquita, pero ya no me sabe rica la coquita. ¿Me puedo tomar una cerveza? Pero ahorita, después del programa, tomamos una cerveza. Pero aquí, enfrente. No, ahorita. Es que después ya no me van a dar ganas de tomarme la cerveza. Es que no me quería parar. ¿no? Ah, yo no me paro, yo me paro. <risa> bueno, dale, me paro? pues. ¿Por bueno, estoy... qué no te quieres parar? Porque, no sé. Si estás no tienes... toda, toda guapa, o te van a ver que traes pan, ya me di cuenta. Que traes... Blusa y traes pants. Pues ¿No claro, bien? porque estamos aquí. Estamos aquí relajados, entonces pues. A ver, toma. Yo pensé que iban a decir esto. Man, man. Ya me di cuenta de que si te parabas iban a ver que traes pants y arriba. En calzones Salud, mamá. Porque están Ay, calzones, gente. No, no me gente, había no me, no me <risa> dado cuenta. Están calzones. Ah, no, no es cierto, no, no. No es cierto. Ver, no, no. Trae pants. Ya está abierta. No antojen, dice Andrew. <risa> ¿Por qué le da vergüenza si No entendí. No, tapémole porque no le vamos a hacer publicidad. Porque trae pants. No se invitan las caguamas. Agua salada, está salocito. Ajá, sí Santo, Muy bien. Salud. Qué, qué bueno estar con ustedes platicando de cosas. Cosas interesantes, chistosas, curiosas. decir que hoy iba a ser una noche donde todos podíamos opinar, todos teníamos una experiencia o tendríamos algo que decir con respecto a las historias que estamos platicando. Un libro que tiene el rastro está que chave. lo compré, eh, y tiene historias raras, porque la verdad, la mayoría de los otros libros traen cosas que ya, ya se conocen, ¿no? son, son datos, son historias que son muy conocidas, y este trae historias que quién sabe de dónde las sacaron. Sí, está raro. Ok. Cuéntanos eh, una más. Una más, dice, una buena razón para conservar su cabellera. Gran revuelo causó en enero de 1809 entre los miembros de la Marina Española la orden general de cortarse el cabello, los artilleros Manuel Cardenón y Manuel Morales. ¿De dónde serán? Los no sé de España. ¿no? Ah, la Marina Española, sí. Decidieron escribir una carta al rey de España. Su majestad, los peligros en el mar son constantes y una cabellera larga, y una cabellera larga por lo manual puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. porque qué será? Algunas semanas después llegó la orden real. Los miembros de la marina podían conservar su cabello. ¿Por qué será? No explica por qué. A ver. Si alguien sabe, pues explica. A ver, eso. ¿dónde está? Aquí. O sea, dice, le dijeron al rey que si podían... Dice una buena razón para conservar su cabellera. Gran revuelo causó en enero de 1809 entre los miembros de la marina española la orden general de cortarse el cabello... Los artilleros Manuel Calderón y Manuel Morales decidieron escribir una carta al rey de España. Su majestad, los peligros en el mar son constantes y una cabellera larga, por lo manuable, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Algunas semanas después llegó la orden real, los miembros de la marina podían conservar su eh, Los peligros en el mar son constantes y una uh -huh. cabellera larga, por, eso, por lo manuable, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Yo, yo creo que. Se refiere a de que, pues que el tener cabellera, el cabellera tendría eh, opciones de poder jalar a una persona del cabello, si posible? se cae al agua. O que se vaya a caer en las hojadas del cabello. Una cabellera manual, le dice. ¿Será posible que eso sirviera para eso? Imagínate que te en del cabello de horrible. Pues sí, pero si te estás ahogando y te sacan el cabello. O sea, los hombres por eso no se pelean agarrándose del cabello, porque no tenemos. Pero si tuviéramos cabelleras largas, te aseguro que cualquiera agarraría el cabello, le, le daría una vuelta y con el bueno, otro sí. le pega. o sea En ese caso, pues sí. Sí, ¿no? Bueno, entonces ese dato está... Gracias a la reina Morolla Paola que dijo que ya no más coquita sí le hice caso entonces una cervecita eh, es la única que tenemos así que no crean que de aquí nos vamos a seguir tomando solo tenemos vamos a dos pistear, como dices tú <risa> solo nos tenemos a dos solo tenemos dos cervecitas qué pasó ¿Yo me toqué? Eh, sí he eh, buscado a ver, a ver. Eh, um, Dice anestésico natural, anestésico. El curare es un veneno muy poderoso que utilizaban los indígenas sudamericanos. Luego de extraerlo de las raíces del bejuco, lo untaban a la punta de sus flechas y tanto enemigos como animales sucumbían por sus efectos. Pero la ciencia médica logró que ese mismo veneno generador de muerte fuera una fuente de vida, ya que los doctores descubrieron que el curare es un excelente relajador de los músculos abdominales, el mismo tosigo, diferente de dosis. Ah, o sea, mm. que el curare, si lo aplicaban en dosis altas, mataba a las personas, pero si lo aplica en dosis leves, puede sanarte de, de dolencias. Mm. Interesante. Me, me hiciste acordar de donde salió la penicilina del hongo y pan pan. ¿En serio? Sí. A ver, Alexa... Antiguamente ¿No? se, se hacían no que comieron. ¿No? <risa> Alexa, ¿de bueno. dónde salió la penicilina? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Anses que he traducido. La penicilina es un compuesto derivado del mo azul llamado penicidium. Mo, no, que le sale el pan cuando se pudre. Y antiguamente les daban a las personas ese Ay. pan Ajá. con el mo, que es la penicilina, y los curaba. Ah, cabrón, ¿tú cómo sabías eso? Pues porque yo lo sé todo, yo soy muy oh. inteligente. Pues. O sea, dices que del mo azul que le sale al pan, de ahí salió la penicilina. Uh -huh. No manches que de un hombre. Los indígenas les daban, o sea, cuando se, o sea cómo será la inteligencia de un indígena. Ah, cabrón. Para que le dieran el pan. Eh, ah, y, y, y creo que continuó pasándose ese dato a otras, a otras generaciones, ¿no? Oye. ¿y de de, de el... consumir ese pan con el mo para curarse de infecciones y, y todas esas cosas y pero ya obviamente pues, después sí. hicieron la, la, la penicilina, ¿no? De ahí. Oye, qué increíble. La penicilina es una sustancia que nos ha ayudado a sobrevivir. Sí. Por décadas uh -huh. es algo que vino para salvarnos la vida. Sí. Y que haya salido de el mo que le sale al pan. ¿Qué chingada descubrió eso. ¿Quién lo descubrió? Imagínate. Ah, Alexa, ¿quién descubrió la penicilina? La penicilina fue descubierta por Alexander Fleming. Ah, por Fleming, sí. Alexander Fleming. ¿Te imaginas? O sea, de, de un pan del mo y, y se los daban a comer, o sea, se, se comían el mo. ¿Quién comer el mo? Sí, exacto, o sea, si algo le sale mo, no te lo comes. No, no, no. no. ¡No manches! Uh -huh. ¡Increíble! Salvaban, salvaban las Fleming. vidas de los indígenas y todas, así comiendo uh -huh. el modo de pan. Me gustaría ver un documental de Alexander uh -huh. Fleming. Sí. A ver si lo vemos. Ahorita terminando la transmisión. Sí. Isabel Landazuri dice, el ajo también por su alto contenido de azufre ayuda tanto a la salud. Sí, también dicen que el ajo, ¿no? Uh -huh. Sí, el ajo. John dice, ¿hay gente que es alérgica? Sí, yo tenía una amiga que era alérgica a la penicilina y cuando se enfermaba Uy, no, te cuento la travesía que pasaba esa mujer. Le, le tenían que buscar medicamento a ella que hiciera los mismos efectos de la penicilina. Pero era, o sea, un caos. Sí, mi, mi sobrino sufre de eso. Había eh, gente el... que es alérgica a la penicilina. Y se volvió alérgica porque resulta que creo que se enfermó. Porque el papá era, ¿cómo se llamaba? El carpintero. Uh -huh. Guardó en una bolsa, eh, ¿cómo, se, ¿cómo le llaman aquí a eso que soltara? Serrín. Sí. Ajá, serrín. Guardaba la serrina en una bolsa y luego eso se pudre. El acerrín se pudre. Cuando pasa mucho Sale tiempo, modo. se abrió y le dio el tifo. La bacteria del tifo. ¿Tifoidea? Tifoidea. Se enfermó y le, tu, le tuvieron que dar penicilina en cantidades. Y como era en cantidades, pues resultó que hizo reacción. Y, y se volvió. Se volvió alérgica. O sea que por. Por inhalar. Por, por inhalar ese. El, el, el, el, eso, eso, el acerrín eso, húmedo. El acerrín, claro. Lo iban a botar, pero debieron botarlo de una vez. Pero lo dejaron en esa bolsa, la cerraron y seguramente se fue a buscar. Quién sabe qué cosa en esa bolsa. La abrió y claro. Le ella, salió todo. El... Ella decía que le salió un, un aire caliente, te imaginas, Uf, se había concentrado. Uh -huh y se enfermó como cuando, de. cuando abren esos frascos sí, de muchos años que sí. hasta exploten, sí. así le pasó a ella, es que hizo ¡puf! y le saltó así en la cara y eso era caliente entonces dice que sintió algo caliente que le entró y fue cuando le dio la tifoidea fíjate que ahora que y eso es una cosa que ya está erradicada la tifoidea eso no... fíjate que ahora que este, andaba en los panteones sacando brujerías sí. había unas brujerías que estaban en frascos y que tenían como órganos, como órganos de animales y cosas ahí adentro. Y entonces al romper esos, bueno, no al romperlas, al voltearlas, explotaban. Sí, explotaban. Explotaban, salía hasta lumbre, y el olor era fuerte. O sea, teníamos que retirarnos del lugar, porque claro, eso guarda gases. Sí, eso guarda gases. Y, y al, oh leer eso te puede enfermar, entonces. Sí. Sí, porque tú no sabes qué clase de bacterias, o sea, según lo que tenga adentro, uh -huh. eso se pudre y con tanto tiempo, pues, crea gases. Entonces, tú no sabes qué es lo que te va a salir de ahí. Por eso es que esta chica, la de este canal de YouTube, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó que yo la veo mucho. Kibara. Eh, Kibara. Uh -huh. Ella es una española que va a investigar, pues, casas abandonadas y todo eso. Y ella un día fue a abrir un frasco y desde ahí nunca más volvió a abrir un frasco porque le explotó. Cuando, ¿sí? Le explotó. Cuando haya frascos, gente con cosas ahí fermentadas que se vean que por años o cuando encuentran brujerías líquidas en un cristal, en un, este, una botella, no lo muevan, no le hagan nada porque va a explotar. Sí. Esas cosas explotan. Sí, le explotó y desde ahí nunca más volvió a abrir. ¿Qué tal si le hubiera pasado, pues, mongo o algo así? Sí, sí. O que lo mate a uno porque... Porque eso, eso de, de ese tifo ya está erradicado. O sea, no es que se encuentre pues, en cualquier parte. Pero ahí se creó ese mo ese hongo ahí. Y fue lo que la enfermó. Y claro, de tanta penicilina porque no le bajaba la fiebre. Bueno, eso fue... Casi se muere, mejor dicho. Entonces, desde ahí Uf, se volvió ¿no? alérgica a la penicilina. Uh -huh. chingo de cosas que no sabemos. Uh -huh. y, y que... O podríamos morir en cualquier momento. Pues es que lo que dicen los médicos es que todo, todos los días, a toda hora, estamos siempre expuestos a muchas bacterias, y muchas cosas, a muchos accidentes, a muchas cuestiones que pues nosotros no sabemos y nosotros pues estamos todos vivos de milagros. O sea, prácticamente sí. Dice Oliver, una prima tiene eso. Ya está medicada, apenas tiene 19 años y aparte toma medicamentos para el estrés y hay otro que toma, es el ibuprofeno. Mi tía y mi prima, mm. pues con eso están medicados. Claro, sí. Pues claro, esa gente tiene que cuidarse bastante porque no no les pueden dar penicilina. Jean dice, hay frascos de brujería que le echan orines, MNS, bueno, depende para qué. Los durante años o sea, <_ somethingoing> no, no, o sea... no, creo, Gian, o sea, es brujería asquerosa orines, semen y yo creo que con sí con órganos de animales en una botella, no, chingues, yo no creo que sí. yo creo que sí, no, sí, yo creo que sí la gente se imagina y tiene una, unas cosas para hacer maldades, pero impresionante y yo creo que sí le echan de todo de aquí la dice Pasteur la descubrió sin querer, no eh, no, Pasteur la pasteurización, no, lo de la leche sí. eso fue lo de la leche, pero lo de la penicilina, no si así fue... Eh, sí. ¿Alexandro? Ale, ¿Alejandro? Alejandro fue o Ale, pasteur fue el que vio que la leche cuando se... se podría unos un hongo. Ah, o sea, la... Ajá. Oh. Y sabía que debía hacerse una pasteurización a la leche. ¿Qué es la, a, Alexa, la ¿qué es la pasteurización? ¿Cuál es el proceso? Para entender la pasteurización es necesario comprender algo primero, que toda materia orgánica está formada por microorganismos, es decir, por vida. Son estos microorganismos, como bacterias, levaduras o mohos, los que hacen que la comida, que es materia orgánica, se descomponga, que el vino se fermente, que la leche se agríe. Así, la pasteurización de un líquido consiste, sencillamente, en reducir la cantidad de tales microorganismos en él. Sin elementos patógenos, la duración del alimento es mayor. Esto se logra mediante el calor, en un proceso descubierto por Louis Pasteur, sellar el líquido y someterlo brevemente a altas temperaturas. Aunque, como ves, se trata de un proceso simple, tiene sus consideraciones, si el calor que se aplica a un líquido para pasteurizarlo es demasiado, este perderá la mayoría de sus propiedades físicas y químicas, lo que incumplirá el objetivo de conservarlo. En suma, la pasteurización es asequible, barata y eficaz, y lo más importante, prolonga la vida de los alimentos líquidos. O sea, matarle la bacteria a, sí, exacto, a, exacto. a la leche. Por ejemplo, si deja uno la leche mucho tiempo, pues obviamente se va a agriar y se va a agriar. Sí. Y dice que sí. este Pasteurizadas que ya le sacan pues todo eso para que dure un poquito más la leche. Los microorganismos, ¿no? Sí. Pero si se pasa, los nutrientes sí. se, se, también se extinguen, ¿no? Aunque okay, dicen que la leche es mala, ¿no? Yo, la verdad, no sé, yo leche no, ni que fuera rato. Pues dicen, no tomo, sí, sí, exacto, no dicen leche. que <risas> somos, somos la única especie adulta, o sea, cuando somos adultos que Ajá. tomamos leche, los animales no toman Ah, leche, y dicen que la leche es tóxica. Oye, andas muy, este, muy conocedora, ¿qué, qué onda? Ah, eh? pues es que. Eres... wow, Tienes razón. Ya cuando entro en confianza, pues, nada. Tienes razón, somos las, la, los únicos seres vivientes, que siguen tomando leche, leche ya en adultez, adultos. Sí. Y eso está mal porque pues dicen que m, crea, eh, pues no, no, eso no es bueno. Dañar colon, el estómago. Dice Vicente Martínez, ¿sí? la leche en adultos ya no sirve para nada. Exactamente. Antes dice que creaban problemas digestivos y todo eso. ¡Oh! ¿Sí? oh. Y en niños con autismo, dicen, les quitan la leche porque la leche crea una bacteria en el intestino, dicen los médicos que el intestino es el segundo cerebro. ¿El intestino? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo otros? Liberan a los niños de, de, un, de un hongo que se crea en el intestino y, y la leche lo conserva en vez de dejarlo morir. Ah, ok, ok. Entonces, sí, dicen que a los niños con autismo tienen una bacteria en el intestino y, ese, y esa bacteria debe, deben matarla, ¿no? ¿Y cómo es quitándoles los lácteos? definitivamente a los niños así, para que su cerebro se despierte más. Entonces la leche no es buena. No es buena la leche. O sea, nada más sirve Engorda, para... Engorda, porque tiene grasa. Nada más sirve para este, uh -huh. hacer crecer a, a los animalitos cuando están chiquitos. Sí, o sea, a los bebés ir porque los bebés obviamente no, no comen o sea, comida normal, uh -huh. ¿no? La leche, sí, obviamente la leche materna tiene muchos nutrientes, la leche de los animalitos para los los animalitos, pero ya de adultos, pues ya para qué, ya no, los animales adultos ya no toman, no toman leche, o sea, cuando has visto no, una vaca grande tomando no leche, es, no, pues no. no. Yo la verdad, no, aquí en casa no tomamos leche ya de adultos, ¿no? Tú, tú, ¿Tú tomas en tu casa? Pues en Colombia mmm, toman con el, con el café, uh -huh. pero yo no tomo leche, ¿no? Mira, dice Evers, eh, el ministro, la leche materna según es la evolución de los humanos, por eso los chimpancés son más inteligentes que los gorilas, porque dan más tiempo de mamar. O sea, ¿crees que por, por la leche los humanos hayamos evolucionado más? Pues, Interesante dato. Sí, sí, sí. Interesante dato. O sea, mi hermana de niña tenía una enfermedad que no recuerdo el nombre, pero alucinaba con sombras, monstruos y gente pero que, le, que, que la querían matar. Alucinaba. Pues eso es esquizofrenia, ¿no? Pero la esquizofrenia no da niños. ¿Cómo da, que no? Da... Ah, bueno, sí, ¿verdad? Sí, hay, un, pero hay son casos... una historia en caso de una niña que desde bebé que nació ya tenía el caso más grave de esquizofrenia. Sí, sí, sí. Ya hoy en día ya, ya estaba un poquito recuperada con sus medicamentos, pero, pero nació con esquizofrenia. O sea, la bebé... Eh, veían sus papás que reaccionaba de formas que no reaccionaba a un bebé normal, o sea, y veía, es que animalitos y cosas que no... Sí, sí, Desde... la esquizofrenia a los niños, sí, está. sí, sí. Bueno, son casos, casos aislados. Sí, muy pocos, muy pocos. Porque creo que la esquizofrenia da después de los veintitantos años en sí. que se desarrolla la esquizofrenia. Sí, por eso el caso de esa niña fue tan impresionante porque fue un caso, el, el caso más grave, o sea, imagínate... Eh, Oye, pero habiendo qué? adultos con esquizofrenia para que lo cataloguen el de la niña el caso más grave de esquizofrenia esa niña veía números que caminaban los llamaba 8 o 5 y así o sea pero dice, ¿tú crees que tenga tenía esquizofrenia la hermana de SH? ¿o sea, ¿o qué otra enfermedad? ¿calentura? ¿calentura sí, puede hacer sí, alucinaciones? Sí, sí, en ese momento tenía ella de pronto, sí, fiebre como tú dices eh, ¿pudo haber alucinado? sí pero, pero hay que preguntarle a él si ahorita, hoy en día, ella está normal, porque si no, pues fue un momento entonces corto de que le daba esos episodios. Dice Dalia Goretti: la esquizofrenia se puede diagnosticar entre los 16 y 30 años. Claro, jóvenes, sí. Dalia Goretti, 16, 30 años, ¿no? Qué terrible enfermedad es la esquizofrenia qué cosa más terrible. Dios mío, te mandas no estando normal y que empiecen a oír cosas ver que lo cosas. llaman a uno ver cosas bien horribles porque no es que se vaya a ver otras personas o no, ver, ver cosas feas o sea animales que caminan por el techo o sea mm. cómo no o sea no sé se, esas personas no pueden tener una vida normal no no no no pues no ya ya no no funcionan sí hay casos donde dicen estas personas que, que tienen estos estos casos de esquizofrenia que que escuchar tantas voces todos los días, o sea, eso los vuelve locos. Que te están hablando, que te están diciendo que mata a tu familia, que... O sea, me sí, sí. Fíjate que cuando yo no tomaba mis pastillas, este, escuchaba como que hablaban, o sea, no escuchaban ninguna palabras. ¿Tú, un, tú una vez me dijiste que habías escuchado que dieron tu nombre. Ahí sí me asusté. Bueno, esa a lo mejor fue una ocasión así, pero... Que te habían llamado. Pero cuando no me tomaba mis pastillas... Escuchaba como si mucha gente estuviera hablando, como si yo estuviera en un mercado. Y entonces eso no me dejaba dormir. Escuchaba sí. mucha gente hablando. Mucha gente hablando y no me dejaba dormir. Me, me desesperaba Oy. por ese ruido. De, de, de, de, de gente que hablaba. No le entendía a nadie. No había palabras. Solo escuchaba como mucha gente hablando. ¿En serio? Uf. Pues si uno, por eso, si no tiene medicamento... Pues es terrible vivir que la mente te esté generando cosas. Sí, no, horrible. De autodestrucción. Horrible. Muy bien, vamos a... Son las eh, 12.55 de la noche, casi cinco minutos para la una. Eh, tenemos también una hora con 55 minutos de transmisión. Estábamos hablando pues de cosas diferentes, de eh, temas diversos con este libro, que pues apenas leímos algunas historias, es casi ya momento de irnos, vamos a leer unas no últimas, más, ¿no? Sí, uh -huh. vamos a ver a leer unas, unas y ya. Sí. Eh, tenemos una llamada, vamos a, a ver quién, quién nos llama y qué nos quiere decir. Hola, buenas noches. Este, hola, buenas noches, ¿sox? ¿qué tal? ¿Quién habla? Este, hola, me llamo José. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Sí, sí, sí, muy buenas noches. Estaba escuchando el, en vivo y pues me hizo muy interesante y quizá el tema de la esquizofrenia quisiera aportar algo de mis conocimientos. Bueno, yo soy egresado en la licenciatura de psicología clínica ah, okay. y tuve una maestra que era directora en una primaria de niños especiales okay. en donde nos comentó varios casos sobre esquizofrenia infantil que puede aportar un poquito al tema. Ay, gracias, sí. Sí, ¿sí? por favor, cuéntanos. Bueno, aquí en algunas cuestiones Solemos a veces confundir la esquizofrenia con la psicosis, ya que en la psicosis también se presentan alucinaciones. Aquí, como una historia que nos contó pues, la maestra, que era directora, que trató con niño con psicosis, que tenía siete años de edad aproximadamente, nos comentaba que este niño hacía, tenía comportamientos violentos o hacía travesuras que ya no iban de acuerdo a la edad del niño. Nos contó en una ocasión que el niño este, tomó mucha basura bocas, papas y todo y tapó en inodoro. Entonces uh -huh. la maestra como castigo le dijo, ve con el intendente y que él te explique cómo lo, va, cómo lo vas a destapar. Y el niño dijo que no, que él lo puede hacer solo y metió su mano en el inodoro y lo empezó a sacar con su mano. Entonces aquí un rasgo de que hay una patología o no se está mentalmente estable es que una persona descuida a su persona o ya no se cuida. O algo que tenía este niño que ya no se preocupaba por su por estado físico, por hacer cuestiones de limpieza, por ejemplo. Entonces, el niño poco a poco fue escalando en caso de que ya agredía a sus compañeros y que ya tenía un... quiso asesinar a su hermana pequeña también. Entonces, fue escalando cada vez más, más. Entonces, cuando la maestra platicó con él y también le mano con un psiquiatra, se le diagnosticó psicosis. Y el niño mencionaba que por las noches extraterrestres lo visitaban y le decían cómo es que tenía que actuar. ...y que por eso la estaba de esta manera... ...porque los desgraciados le decían que tenía que hacer... Oh. ...o sea... Se se que, eso? Y, ...y la psicosis... Eh, ...¿qué es... Me, ...es más fácil tratarla? Eh, ¿Se quita? Este, no, de hecho un caso bastante triste... ...en muchos de estos pequeños... ...es que se, se trata con medicamentos... ...pero los medicamentos... ...destruyen físicamente... ...entonces la esperanza de estos niños no es más allá de los 40, 50 años o sea los medicamentos que yo me tomo, ¿crees que me hagan vivir menos también? no, porque en este caso de estos niños que ya tentaban con su propia vida y con la vida de sus propios familiares entonces ya eran psicópatas en regla y que ya eran un peligro para la sociedad entonces pues su medicación es muchísimo más fuerte mm. A mí me da mucho claro. miedo este tema porque me da miedo perder la cabeza, me da miedo que pase eso conmigo. Que... No, para nada. De hecho, bueno, hay bastantes casos de esquizofrenia. Recuerdo, este ahorita no recuerdo bien el autor, pero fue un psiquiatra español que fue director en, justamente en un psiquiátrico de España y que ha varios datos de personas con esquizofrenia. Y ahí también relata que muchos niños presentan que de edad temprana, incluso desde los 7 años, solo que estos pequeños tienen una inteligencia mayor al promedio, son prácticamente genios dotados, que desde muy temprana edad son inteligentes. Entonces, es ¿qué yo soy así? Eso, ¿eh? Es solamente sí, sí, como claro. la enfermedad explota, que los jueves súper genios, pero después, como son tan inteligentes a los 16 17 años, esa misma inteligencia va decayendo sumamente, de pasar a ser genios, Decaer, decaer, decaer, decaer, de caer, de caer, de caer, de caer una psicosis, una esquizofrenia o incluso la demencia. Claro. Entonces también esquizofrenia funciona de esa manera muchas veces. Pues sí, me, me sigue dando miedo, no me no me hiciste sentir mejor <risa> aquí aquí va un caso que pues por eso no todos los casos terminan mal lo apeteo, de una chica en España que igual a temprana edad tuvo se le diagnosticó esquizofrenia entonces ella tenía alucinaciones pero pues tomó tratamiento yo siento que un tratamiento funcional es de la mano obviamente del psiquiatra y de un psicólogo que los medicamentos sean reducidos y que sean acompañados de una terapia clínica psicológica y hay el caso de una chica en España que se me hizo bastante curioso bastante curioso y no he conocido más casos pero estoy seguro que sí lo será a ver por ahí que esta chica después de que fue tratada por el psiquiatra y el psicólogo mejoró bastante con su medicamento que de hecho pues no tomaba mucho porque psicológicamente le ayudaban sus terapias pero había hizo su vida normal pero mencionaba a esta chica que ya no le gustaba ir al cine o ver obras de teatro porque sabía cómo iban a terminar y que dentro de su mente podía predecir unos segundos antes lo que iba a pasar como ¿Oye? que su ¿Mm? nivel mental se amplió tanto que Uf. podía no puedo decir predecir pero a lo mejor ciertos algo de probabilidad matemática fueron unas alteras que ella ya podía predecir ciertas cosas unos pocos segundos. Bueno, tampoco me hiciste sentir mejor porque eso también lo hago, ¿verdad? Uh -huh. Sí, va a empezar la película y le digo el final. No, sí, ya. Le digo, ya, ya le, le digo lo que va a pasar al final, cuando va empezando la película. Sí, pero no, no. De hecho, bueno, yo he tra trabajado con algunos chicos, con personas conocidas que tienen este, justamente este problema de antecedentes en los que sufren en la familia, y que no tienen una vida perfectamente normal, son funcionales. La medicación, yo sí estoy muy a favor de una medicación, pero acompañada con terapia psicológica, con un buen psicólogo, que pues, desde mi perspectiva también es complicado encontrar un buen terapeuta, pero si sí los hay. Entonces, no hay muchas personas, créeme, en, esta, en este mundo que no saben realmente tengo más miedo por las personas que no están tratadas, que no están diagnosticadas, que no encontrar a cualquier persona así, si incluso en el camión, en el autobús que va a tu lado. No sabes cuándo una persona vaya a tener un avance psicótico. Que esas personas son las que me preocupo. Una persona que está tratada, medicada, y que de hecho toda la población, al menos el 90%, considera que debe ir a terapias, este, no hay de preocupar. Entonces, con muchas personas que llevan una vida peleable y no tienen ningún problema en la sociedad. ¿Sabemos cuántos casos de esquizofrenia se dan en México, por ejemplo, en, de, de acuerdo a la población? No, porque, por el, de hecho, hasta, las, hasta la fecha, hoy en día, eh, todo este tema de la psiquiatría y la psicología ha sido muy estigmatizada. Entonces, no hay igualmente un rango preciso. Bueno, por ejemplo, yo soy del estado de Tlaxcala, uh -huh. y aquí solamente hay tres psiquiatras y de los cuales yo conozco dos que la verdad no son muy buenos que digamos. Entonces, a nivel mental, los médicos, que no están bien preparados, todo no mucho que, siendo un país como México, lleve un análisis o un conteo de cuántas personas con esquizofrenia pueda haber. Pero, pues, sí se puede sacar un guando, ya que muchas veces el 90% de las enfermedades mentales son genéticas, igual que muchas enfermedades físicas. Sí, sí. ¿Estás, estás diciéndome que Latinoamérica, por ejemplo, está muy atrasada con respecto al tratamiento de las enfermedades mentales? Eh, mucho, décadas llevamos atrás, totalmente llevamos bastante tiempo. De hecho, hasta hace poco la psicología era solamente exclusiva de mujeres y era raro que un hombre estuviera esa carrera porque de hecho se le estigmatiza que es algo femenino o afeminizado que los hombres no deberían de estudiar. Y yo cuando me inicié en la carrera, igual fue lo que nos comentaron, que hasta hace unos ocho, nueve años, Solamente había uno o dos compañeros varones estudiando esa carrera. Y la cuestión de las enfermedades mentales ya van empeorando, ¿no? Sí, y más con esto de la pandemia se tomó bastante lo que fue la ansiedad, la neurosis, la histeria. Entonces no hay una cultura de la salud mental. Y yo también lo más importante sería que los padres, obviamente, tomaran terapias y analizar la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso si alguien ya lleva un gen, sobre psicosis y lo que la otra persona lleva un gen de esquizofrenia en su familia y se juntan y tienen un hijo, pues cómo van a ser estas sí, sí, personas. Y yo tenía una teoría sobre la que quiero escribir mi tesis, es que porque actualmente se ven muchos asesinatos, feminicidios, o cada día la sociedad comete acciones más crueles, entonces considero que es justamente por esto, porque hay personas que no fueron tratadas, que no están diagnosticadas, que siguieron teniendo hijos, y que pues ya todo esto explotó y ya como no hay una cultura de salud mental, ya están descargando toda esa psicosis pues pues en estos acontecimientos violentos que hemos visto hoy en día. Sí. ¿Tú crees que los latinos, por la mezcla que tuvimos este, con los colonos, eh, tú dijiste que era hereditario este tipo de enfermedades, ¿crees que seamos más propensos que nuestra raza de mestizos sea más propensa a enfermedades mentales o... ¿Hay alguna otra raza o comunidad, lugar, país donde se genere mucho más esta herencia de problemas mentales? Este, quizá no, por, por etnia, por también te pueda pasar, no lo considero de esta manera, pero sí se sabe que en ciertas zonas geográficas suelen afectar más ciertos problemas mentales. Había un mito que decía que las personas en la playa o en lugares solíares solían ser más felices. Cosa que se está juntando, que es un mito, que de hecho. Ay, se cortó. Se fue, ¿verdad? Uy, estaba bueno la llamada. Justo, justo cuando estaba dando un buen punto, se, se cortó. Sí. Se fue. El, el, estaba bueno la llamada, se, se fue. De hecho, se. ¿Qué pasó? ¡Oh! Se oh, canceló el WhatsApp. Sí, cerró. Uy, tengo. ¿Se apagó esto o qué pasó? voy a pasar lo mismo que no he pagado, este, no le he metido saldo y que... Ay, no, pues... y estaba buena la llamada. Dice, ¿tu cuenta de WhatsApp? A ver. No puede ser. Tu cuenta de WhatsApp está siendo registrada en un dispositivo nuevo. O sea, alguien se está llevando mi, mi número telefónico. <risa> Salud. ¿Quién podrá hacer? <risa> Dice, tu número de teléfono ya no está registrado con WhatsApp en este teléfono. Pero ¿por qué no? Si ese está, estaba ahí. Esto puede ser porque lo registraste en otro teléfono. Si no hiciste, verifica tu número de teléfono para volver no a iniciar sesión en tu cuenta. No, pues vale otra vez ahí. Ahí se te volvió a abrir. No sé ni cuál es mi número. <risa> La madre, o sea. ¿Y por qué ocurre esto? La, ¿La vez pasada fue igual en una transmisión? ¿Por qué no ocurre durante el día? Porque no lo usas eh, en el suave. Gente, vamos a tener que... Vamos a tener que terminar la transmisión. No sé qué pase ahora con mi teléfono. El eh, que llamo eh, puedo llamar mañana de nuevo. Estaba muy bueno su llamada. Sí. Mañana checamos eso, gente. Ah. Eh, bueno. Saluditos, Yaira. Estamos al 7 de marzo, estamos a 10 de marzo, ¿no? ¿A qué? A, a, 10. Bueno, a sí, 10 de no marzo. Yo hay... no tengo una llamada de Pensilvania, ¿a qué trata esto? O sea... Gente, vamos a tener que cortar la llamada. Bye, Rebeca. Vamos a tener que planos? cortar la, la transmisión. De todas manera, eran dos, este... ¿Qué dice Rebe? Dice oh, ¿sabes lo que dice Rebe. ¿Qué dice Rebeca? Que desistala instala, no sé. No sé. Por ahí escribió alguien que dice y... Que desinstales e instales otra vez la aplicación. Pero es que me apareció que... Mira, me están llamando por teléfono y se supone que mi número ya no está registrado en mi teléfono. Ahorita le mira a ver qué pasó. Gente, pues vamos a que retirar. Eh, ya son dos horas de transmisión. Estaba muy interesante. Eh, dice Yadira, Estaba hazme caso. Bueno. Estaba bueno el tema. Sí. Pero bueno, mañana seguimos. Mañana tenemos otro tema. Espero les haya gustado esta transmisión, que se hayan sentido bien, que les haya sido útil. Hoy aprendimos un montón de cosas, ¿eh? Sí. Hoy estuvo muy buena la charla. Sí, sí, sí. ¿Quieres mandar saludos? Sí, a Daria, a vos, a Rebeca, a Yadira, a Yuskino, a Bia, a Lice, a Roque, a Adel. Vale a todos y mañana pues nos vemos con otro tema bien bueno. Bien. Mañana, mañana tenemos un nuevo tema, aquí en Relatos Oscuros, espero que eh, nos veamos que todo salga bien y que nos veamos en la nochecita, noche de viernes, mañana con un tema bien interesante bien bueno que vamos a tener les sí. agradecemos mucho que nos apoyen con sus super chats, con los likes Bye, con las bien. compartidas con sus comentarios, con sus llamadas gracias a todos Ahí está el wish list para que de una vez vayan escogiendo un regalo. Ahora sí, mochense, mochense, ahora sí. Por mi cumpleaños, que nunca lo celebro, pero... pues sí celebro. Si quieren, si quieren este, hacerme sentir bien, manden regalitos. Gracias, los queremos. Hasta mañana. Descansen. Realidad, realidad, sí, porque ya ya que cómo solucionar ok ya Testigo, a ver qué onda.